El impacto tecnológico ¿Cómo nos afecta la tecnología? Pues ese, eso es como, como me gustaría empezar el programa de hoy Muy buena Julio, muy buena Ramón muy, muy, buena. muy buenas a todos, Robiano ¿Cómo estáis? Estamos aquí a base de ibuprofeno Metido en vena, estamos todos hechos un asco O sea, la humanidad se va al carajo tosiendo Con mocos No sé si por ahí, por Latinoamérica estaréis igual Pero vamos, lo que es aquí en España Esto es un... Es una fiesta. Yo, yo tengo el botón de mute aquí preparado para toser a gusto. Para toser. Cuando, cuando tenga que toser. Que bueno, no me pues yo, yo creo que es por ribu, no sé si es por el ibuprofeno con la pastilla naranja que me tomaba antes para la tos No sé, pero algo ha hecho efecto. Así que nos vamos a, vamos a empezar hoy <risa> filosóficos. A ver si a ver si, si. vosotros dejad vamos a discurrir ahora un rato porque la primera pregunta, si me lo permitís, una pregunta. Vosotros sois más. Ya ver, ya verás el cachondeo. Vosotros sois más deterministas o instrumentalistas. Y alguno dirá, no tenemos ni puñetería de lo que nos estás preguntando. Y es normal, porque si nos no gusta la filosofía, pero espera, espera, espera, vamos a ver, vamos a ver. Esto es ¿nos influyen los cacharros? ¿nos influye la tecnología de por sí? o la tecnología son solo instrumentos, cacharros que esperan que le demos el uso. ¿Vale? Yo ya os adelanto que soy más determinista en esto, ¿vale? Así que eh, os voy a contar una cosa. Para, que, para saber por dónde vamos. Vamos a ver, porque es fascinante. Eh, es que me estoy leyendo un libro que me ha, me ha parecido buenísimo. Eh, habla de, de cómo Gutenberg eh, hace la... Descubre un día el, la imprenta, los tipos, esas cosas de las letras que hacían y, y, y las ponían. ¿no? Solo 50 años después de que se creara la imprenta, había tantos libros, y volaron tantos libros como mil años anteriores. O sea, imaginaros lo que es la tecnología. lo ¿Cómo...? cómo nos afecta, ¿vale? Pero es que en 1501 nace la octavilla. La octavilla es un cacho de papel con titulares muy grandes y menos texto. Porque la era, era como, ¿no queréis leer? Pues toma la octavilla. La, la, ¿vale? Entonces, por cierto, ¿sabéis que antes se escribía sin, sin espacios? Que me ha dejado flipado. Entonces, esto es hablando un poco de tecnología y, y a dónde nos lleva. Ya veréis como el final de esta charlilla lleva a algún sitio interesante. Pero que, que la, antes escribía sin espacios. Escribían todo de corrido. No había espacios. Y entonces la gente no podía leer en voz baja, tenía que leer en voz alta. Y nadie leía en voz baja. O sea, no, no, no había esa, esa concentración privada, era solo en voz alta. por pues lo que debía ser. Claro, hasta que llegan los monjes, bueno, hasta que nace el reloj y comienzan todo. Reloj, tecnología, con el reloj nacen los horarios. O sea, que, que nos influyen. Estáis viendo que ya que nos influye ¿vale? Y hay, hay una historia que dice, esto me voy a ir muy lejos, ¿eh? pero Nietzsche... Que es un filósofo y un tío muy conocido, un poco pelma a veces. Pues eh, Nietzsche tenía, le, le hieren en la guerra y tiene una herida, ¿no? y la herida no se le cura. Y entonces esa herida poco a poco hace que deje de escribir y no puede escribir. Mira una hoja en blanco y se marea, y le dan dolor de cabeza y no puede. Entonces un amigo suyo le dice: han inventado una cosa que se llama máquina de escribir, y le manda una máquina de escribir. Y el tío vuelve a escribir, ya no tiene que mirar, ya escribe. Pa, pa, pa, pa, pa. Y un amigo suyo, ese mismo, le dice, una, le dice, ¿cómo me alegro que hayas vuelto a escribir? Pero pasa una cosa, estás empezando a escribir de forma diferente a lo que tú escribes. Escribes más conciso, escribes más cortante, más telegráfico. Que yo no sé si eso os lleva ahora mismo a una, a una idea. Que, que, ¿Cómo habla la gente en YouTube? ¿Cómo son los vídeos de YouTube que veis que son en 15, en 10 minutos? Que van al pa, pa, pa, corte, al corte, al corte. O sea, que la, que la, que la tecnología influye. Influye. Sí, y también. eso... Parece ser que viene por la cantidad de inputs, por la cantidad de cosas que nos, que nos vienen, ¿no? que con tanta. Como dicen esto, que la, la tecnología es, es interrupción. Pues es verdad. Hay tanta interrupción alrededor que ya no podemos concentrarnos en un texto largo. ¿Veis? Lo de largo va por lo de los programas que hacemos en Real Virtual. Que no sé quién dijo el otro día, no, Carlos, como Oscar no vino hora y media. Pues ya estoy aquí. <risa> Dos horas y media de No, pero en serio, que, la, que las cosas largas eh, nos, nos cuestan, nos está empezando a. a a, no, no podemos concentrarnos en, en cosas largas Y ahora son los, los shorts, como te han puesto ahí, los, ro, o sea, los, los YouTube shorts, los TikTok, estos sí, cortos. no, no, todo, todo. Mm. Pero es que eh, está muy bien porque hay un montón de estudios, y claro, bueno, he estado leyendo algunos, que hablan de la neuroplasticidad. Y es que el cerebro cuando se empieza a hacer surcos, o sea, empieza a encontrar un camino. Cuando ves cosas cortas, se crea un camino. Y ese camino lo intentas seguir siempre, o sea que nos... Cuando vemos cosas cortitas, cuando leemos cosas cortas, cuando estamos todo el día con el teléfono, ¿no? se va creando en el cerebro un canal por el que pasa esa información y nos acostumbramos a eso. Claro, de ahí, claro, yo reflexionando, estaba ahí leyendo, le digo, estos son los estándares, por eso los estándares en la VR es importante, porque no, no producen fricción, ya sabes que ese camino tiene que ser, ya sabes cómo agarrar las cosas. Mm. Bueno, también unido a la VR, ¿no? Y, y, y yo que sé, alguno, mira, la pregunta... Eh, vosotros, hay, hay, un tío que se llama Chandler, que es un profesor de semiótica, eso, la, la semiótica es los, los el lo que. el lenguaje con el icono, ¿no? esas dos cosas, que, ese, esa, esa relación que hay. Bueno, pues el tío estudia eso, como nosotros estudiamos otras cosas, y él dice que hay un imperativo tecnológico. Y dice la suposición, lo tengo que apuntar, para que no se me olvide. La suposición de que debido a que hemos desarrollado una tecnología, debemos usarla inherentemente. O si no tenemos que utilizarlo, o sea, la, la historia es si existe la VR la tenemos que utilizar sí o sí. Eso es lo que él se pregunta. Desarrollaremos la VR aunque dejemos, aunque Pico se vaya al carajo, aunque Meta desaparezca, la VR seguirá porque ya es un instrumento porque ya está ahí. Bueno, pues esas son preguntas que se hace de la gente, es rara. No, pues bueno, si venís a este canal que menos que hacérnosla. <risa> Eh, yo qué sé podríamos hablar de, de porque ahí nace la ética claro si el si el cacharro hace cosas de por sí o el cacharro solo hacen cosas malas porque el hombre es malo ¿No? Esa es por eso os preguntaba. ¿no? se me ocurrió una historia muy guay bueno muy guay una tontería una idea de olla que es eh, un eh, el argumento sería eh, el, el, el algoritmo de YouTube que va seleccionando realmente eh, eh, vídeos para los usuarios también hace que los propios creadores de contenido eh, modifiquen su forma de hacer vídeos para que se adecuen más al, al, al propio algoritmo, que no es un algoritmo, en realidad es una red neuronal. Entonces mm -hmm. hay como un feedback eh, entre, entre ambos, de modo que al final eh, se producirá, o sea, el algoritmo de YouTube alcanzará conciencia con una dualidad de algoritmo-usuario. Entonces empezarán los, los creadores de contenido a, a hacer vídeos que lancen pequeños mensajes que es lo que el algoritmo de YouTube quiere decir a la humanidad. Y entonces así es una... Eso, eso, típico... pero eso, no es la secta del, del rozco este, ¿no? no es el, la IA ya está funcionando, con lo cual todos eh, prost, postraros este, ante la IA. IA, eh, trátanos bien, porque la IA en algún momento verá estos vídeos y dirá que nosotros queremos la IA. No, ya sé que no pase por, el, por el ese, pero bueno, que... que que esa era la pregunta, ¿no? Adoramos Aquí. al himno, sapo. <risa> que la pregunta final era si vosotros seréis deterministas o sois más instrumentalistas. Y aunque parezca muy rara la pregunta, que lo ha estado discutiendo por Twitter también, que es, eh, ¿qué es eso, ¿vosotros creéis que la VR de por sí hace mal o bien? ¿O por el lado contrario que la VR ya de por sí, de por sí, la VR va a hacer algo? O sea, ¿nos va a modificar en algo? ¿O no lo va a hacer? O sea, ¿sois más neutrales respecto a la tecnología? ¿O pensáis que va a haber que ya de por sí nos, ha, nos, nos, nos hace algo. Pregunta final. ¿Usamos la VR como queremos usarla o como quiere la propia VR que la usemos? Aunque suene la de VR es el cacharro, ¿eh? ¿Usamos el teléfono como <risa> queremos nosotros o como el propio diseño del teléfono nos hace que lo usemos? Y esto <risa> viene porque, como hoy vamos a hablar también de mandos de controladores, de diseño de controladores, diseño de visores, el DECAR y todo esto... Eh... Bueno, pues ese es un poco ahí. Yo que sé, será el ibuprofeno. Para mí que el... <risa> bueno. La VR tiene un problema y es que añade fricción a, Eso, al, fricción al usuario. En esa palabra. O sea, es es lo, contrario, o sea, lo, lo contrario que lo que suelen buscar normalmente, que es eliminar fricción, hacer las cosas cada vez más sencillas. que En verdad, la VR es sencillo pero añade una dificultad, un, es, un esfuerzo de, de todavía que, que, que no va a permitir que se use. Pero... En, ¿Qué pasaría en el momento en el que deje de haber esa fricción y la VR sea tan sencillo como encender la pantalla del móvil cuando te llega una, not una notificación? En ese punto, ¿cómo nos mo podría modificar a la sociedad, cómo nos podría modificar a todo el mundo, a nuestra forma de, de interactuar con la tecnología? Porque yo creo que, que superada esa fricción sería vamos, eh, un, un punto de inflexión que no, no se podría volver atrás. Claro, es que es así. Nace, una tecnología nace y todo cambia a su alrededor. Pero ¿cómo nos no va a afectar? Por ejemplo, ahora... Tenemos problemas con los ojos, con los cuellos, de estar mirando el teléfono todo el rato. El cerebro se ha ido a la puñeta, ya somos incapaces de ver algo de 10 minutos. Seguramente que esto que estemos hablando aquí, intentando meterle un poco de juega al tema, pero estamos hablando de cosas serias, de que es filosofía, alguno de vosotros habrá quitado el canal y habrá dicho, oh, a a estos tres pringados, ¿sabes? Y os ido a otra cosa que es, mucho más revisa, mucho más revisa, titulares muy grandes, pa, pa, pa, pa, pa, que no lo digo con ánimo de insultar a nadie, pero que es normal que el cerebro ya lo tenemos preparado para eso por eso lo mejor es meterte en un avión donde no puedes escapar, no tienes nada que hacer, al de al lado ya te le sabes coges un libro y ya concentraste, solo esa pues y eso. hay otra cosa que, que pasa con la VR pero también pasa como con el cine y es que cuanto más realista es algo más contraste hace los fallos con, la, con, con esa, esa, ese realismo, ¿no? entonces con la realidad virtual yo me he encontrado con las experiencias más inmersivas posibles pero también con las cosas que normalmente en un videojuego en pantalla no me suelen molestar, no me suelen sacar de la inmersión, en VR me revientan. O sea, son como me sacan completamente de un, como de un golpe. no son, es, El contraste es mucho mayor porque estás dentro del juego, lo estás viviendo como tu realidad y de repente te encuentras un fallo de que atraviesas con la mano algo o, o cualquier cosa que como que choca mucho. no Entonces, eh, también eh, eso al final hace que elijas, o sea el, eh, no sé, produce más comodidad mmm, al final quizá ver contenido en pantalla mmm, y, te, y te puede causar bastante inmersividad bueno, eso si no es que es un problema, porque si ya has probado realidad virtual volver a la claro. pantalla es jodido pero si te quedas solo en pantalla y, y tal pues es como que mmm, hay, no sé, te puede... Bueno, o sea, ha sacado un tema que es interesante, no lo vamos a desarrollar ahora pero la pregunta sería ¿es un bug un error de software más fácil de perdonar en, en, en, en pantalla que en VR. ¿Ves? Eso sería. Se pueden tratar... Por eso un bug en un juego de VR te tira para atrás. Un bug de mierda que a lo mejor es... Pero ya te ha sacado de la experiencia completamente. <risa> pero eso en monitor sí. O sea, que... Uf, uf o sea, esto varía también para un programa entero. Eh, pero bueno, que... perdonarnos Pero si es que... A ver, ¿qué es la... El ibuprofeno que venimos ibuprofeno. hoy... Tengo que pasarme a otra cosa. ¿Tú que tomas? ¿Tú tomas otra cosa? Bueno, yo, tomo para, yo tomo paracetamol porque el gluprofeno me da alergia. El es, es más instrumentalista. El gluprofeno <ríe> es más determinista. El, bueno, venga, titulares. Perdonad, este comienzo ha sido un poco raro, pero, pero venía. Es que venía genial pero el, el hablar de esto y luego ya hablaremos de, de otras cosas. Vamos para allá. Titulares de hoy, ya sabéis, lo azul hablaremos más en profundidad y lo otro no lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? Quería escuchar yo a ese de Ramón Látigo Vamos Pues hoy es el Ciber Monday Ya no es el Black Friday Aunque esto ya sabéis que dura meses y años o sea, Bueno, hay gente que sigue Se supone que acaba hoy la oferta Tenéis en la web ahí todas las ofertas En, en todos los sectores hay ofertas de, de títulos ¿No? De juegos sí. O de aplicaciones también y, y eso, en teoría acaban hoy pero en algunos sitios es posible que todavía dure algunos días más y tenéis ahí disponibles todas las ofertas no creo que te haya sentido mucho entrar ahora cuando no. ya estamos en los últimos minutos y quizá cuando nos escuchéis o veáis pues ya se hayan acabado así sí, que son mentiras la mayoría de las ofertas pero no vayáis ahora a mirar las ofertas no, ahora, pero... ahora a mirarnos a nosotros <risa> no, no. <risa> vale, lo siguiente es vale. que patente de vale para posibles mandos del visor inalámbrico de CAR luego lo comentamos en detalle, que tampoco que haya muchos detalles bueno, como a ver hay una literatura bastante larga pero poquita cosa realmente añade tus visores para determinar los más populares de 2022 entre los usuarios de real o virtual pues eso, como sabéis, cuando veis un comentario de alguien en el foro o en las noticias si, si tiene añadido sus visores aparece visores y ponéis el ratón encima o le dais con el, con el, el móvil uh -huh. no me acuerdo ya si el móvil creo que también salía bueno, la cuestión que vamos a hacer la encuesta de los visores populares a ver si sigue siendo Quest 2 el más popular que lo más normal es que lo sea porque lo fue el año pasado me refiero pues ya veremos a ver cómo ha crecido Pico 4 pues vais a la noticia si queréis participar y solo tenéis que añadir los visores a vuestra lista y lo normal es que o sea que está pensado para poner los visores que tengáis actualmente eso es no yo por ejemplo quité ya Guiar VR porque no aunque lo tenga es que no lo uso o sea que... <risas> pero podrías porque tienes el teléfono todavía. Sí, sí, yo, el CC, yo no he quitado sí. los que no uso, los he dejado como abajo en la lista porque los sigo teniendo por ahí. Pero los no, quitaré si los Tienes los en quitaré. esas cajas. Yo te también te tengo, tengo, un carbo, <risas> tengo un carbón en el cajón, pero eso claro, no lo pongo. Pero ¿verdad? si lo habéis vendido, pues no, <risas> porque ya no. Pues eso, que lo ponga el que lo ha comprado. Pues eso. Vale, pues eso. Eh, Principio de diciembre pondremos los resultados, así que estáis a tiempo de sumaros a ir participar. Luego en software tenemos Missing Pictures, que es películas nunca filmadas convertidas en cortometrajes de VR. Directores de cine como Abel Ferrara, Naomi Kawase, Katherine Hardwick, Li Myung-se y Tai... No, perdón. Tsai Liang, que eran historias que querían haber llevado a la gran pantalla y, y en este caso, pues, utilizar la red virtual, el video volumétrico para... Comentar y, y comentar también por qué fallaron en su momento y no pudieron llevarlo al cine. Es curioso, va a ser gratuito y van a salir en inglés, claro. Van a ser uh -huh. cinco, como cinco episodios y el primero llega el 1 de diciembre, este jueves, qué para bueno. PC a través de Steam Vipor o por MetaQuest en AppLAF. Sí. Uh -huh. Qué guay. Pues, pues nada, lo... estas cosas se muelen. Sí, mira tú ahí de... Genial. Eh, lo, eh, en vez de ir a la gran pantalla, va a ir a la pantalla masiva. O sea, la pantalla Virtual. más grande posible. Vale. Te dejan dentro de ella. Pues esto mola. y Hombre, Abel Ferrara es una máquina de director. poco bestia a veces, pero. Lo del vídeo volumétrico está muy chulo. Se sí. ve bastante guay. Uh -huh. A ver si es verdad. Tiene que esto, estar muy, muy. Y esto empieza a ser ya festivales continuamente. De, de cosas que van más allá de la pantalla. de Más allá. O sea, mm. claro, sí, el claro. contenido de VR es que si me iba a volver otra vez a lo de la, la, la, la filosofía ¿no? pero es que pero es que es verdad el contenido el contenido tiene que traspasar el, el, el formato o sea no vale de nada leerse un libro en vr o leerse un libro digital es lo mismo que leerse en, en, en papel quiero decir que ofrece <risa> las mismas cosas si vas a hacer algo sí, VR es para hacer sí, algo más no, claro. algo más luego hay un juego que seguro que, no, que nos dará que pensar en ese sentido yeah. no. el, el, eh, hablando de lo, de vídeos en volumétricos el otro día hablamos en, en el programa de un como de, de un videoclip, de un concierto que, que había. Lo puse para ver qué era y en verdad era un video 360. No era, yo pensaba que era video volumétrico, no sé por qué. O sea, tenía algunas cosas eh, 3D real eh, en primer plano, pero al final más se veía que, todo proyectado. Más que video volumétrico en sí es captura mm. volumétrica, lo que dicen. Bueno, o sea, que imagino que por utilizar técnicas de animación, captura volumétrica... Sí, pero padre, ahí sí que se veía para de lo, lo que tenían pensado hacer. En, en lo que hemos visto ahora sí que se veía el, el, cuando salían humanos y no eran modelos 3D, que en verdad eran mallas, o sea, mallas animadas. Así que probablemente sí que fuese algún, algún tipo de captura de vídeo 3D que te permite mover la cabeza y, y estar o sea tener tracking posicional de la cabeza y, y estar más dentro de la escena todavía. En esto último Pero en el otro videoclip que vimos el otro día Me dio la sensación a mí, no sé por qué Que, que era video volumétrico, pero en verdad Era estereoscópico y ya está Era un 360 estereoscópico uh -huh. ¿El del Megan The Stylion? Sí, o... ese ¿Sí? Sí, <risa> El del concierto ese <risa> sí, sí Que estaba curra igualmente tenemos... Estaba chulo sí. Luego tenemos Gorilata Super Abyssaber como el juego con más valoraciones De MetaWest Toma ya Después, Mundial de Fútbol Inmersivo organizado por Beat Fútbol con mil dólares en premios. En este caso os acordaréis de Super Player, de aquel torneo de Club Quest Pro que, que se llevó un Robiano que ganó. Pues en este caso hay un nuevo torneo y es diferente. Apart no solo el modo de cabeza, también está el de portero. Uh -huh. Y los pasos para participar es descargarse de Super Player desde Atlaf, que es aplicación gratuita, registrar tu participación con el nombre que tienes en, el, en Meta en la página web de Immersive Football World Cup o sea la Copa Mundial de Fútbol Inmersivo uh -huh. acceder a la zona de torneos entrar en la zona del mundial, elegir a tu país y jugar mundiales como dicen y competir ahí a ver que ya solo sea porque nosotros estamos ahí que, que formamos parte de eso <risa> Y es gratuito, es que ya, ya más, hombre, ya hasta podíamos, 18. podíamos hasta regalar a cada uno para que. Pero entonces a lo mejor el negocio se nos iba a la puñeta. De, de hecho, el primer premio que disteis era una Quest Pro antes de saber el precio. Y ahora que sabéis el precio habéis puesto mil, mil euros. ¿Eh? <risa> eh, <risa> dos pegatinas. La, el siguiente va a ser dos pegatinas <risa> firmadas por Ramón y por Julio. <risa> Ese es el premio. Sí, vale, eh, premio. Eh, bajalo, ya está. Si tampoco hay que hacer. Eh, <risa> ya, si queréis poner un, line, un comentario de cómo me mola esto, tal, a hacer lo que queráis. Si aquí nunca hemos pasado la gorra ni hacemos nada. más. Pues sí, metaverso inmersivo de fútbol, ahí lo tenéis para participar hasta el 18 de diciembre. Lo siguiente, la parte de juegos, tenemos que están disponibles las cinco partes de half Life Fallis Levitation en mod, que no es oficial, luego lo vemos. Después tenemos que Picky Blinders de King Ransom ya tiene fecha de lanzamiento. Está previsto su llegada a Pico, a Quest y a PCVR, y de momento la fecha es el 9 de marzo del año que viene, para Pico y para Quest. No tenemos fecha todavía para PC, en Steam pone lo que ponía Comins 1 o sin fecha o aproximadamente, así que entendemos que saldrá más tarde. Yo solo he visto dos temporadas, de, pero como... todo pasa en el mismo callejón. Ese callejón de ahí, parece el callejón, Dagón. Yo, yo no, no, no, callejón. no la conozco. No. No la conozco, la verdad. Y se fuma en una cajetilla bueno, por, por cada uno, sí. por Por, es, es por impresionante. escena. O es sea, increíble. morir de cáncer, es, es, es increíble. que Entre eso salido. y el, es, el, smog, el smog fotoquímico que había por la... Claro, la claro. O sea, está, <risa> las chimeneas eh, y la pues, fábrica... Me gusta la serie que, de... que allá, allá, ¿no? Y el juego está súper, súper, súper verde, quien lo ha probado. Pues sí, yo, yo le he preguntado esta tarde a Verónica ya sabéis, Verónica Realo Virtual eh, oye, ¿qué te pareció cuando lo probaste en, en, el, en el Venice este, ¿no? del festival este de Venecia que estuvo ella y no me ha sabido decir bien <ríe> o sea que parece que no le llegó a gustar o no le llegó a encajar a ella dicen que es muy básico Pero también es verdad que, es muy... que ella me decía que ella, ella no es una gaster o sea que bueno, habrá que ver ¿cómo va a combinar acción, narrativa, inmersión e interactividad? Hombre, claro, como todos. y va a ser violento vale o sea que Hombre, eso como también, la serie no, en no. sí se este Piggy Blinders una obra de la filosofía de, de, de, no, de, de, no. este no pero bueno, no hay zombies, que creo yo de momento no hay zombies sí, es y es un avance eso es un el año que viene, ya veremos después tenemos que a la cárcel en 2023 ah, cárcel. con Prison Simulator VR, para en VR 2, PZVR, Quest 2 y Pico. Esto es Este luego lo vemos en detalle ahí la vida de, la de ser un funcionario de la cárcel. <risa> luego este es el que decía antes, Line Light, VR, minimalismo, rompecabezas y relajación en Quest el 8 de diciembre. También lo comentamos después y veréis por qué decía, lo no de sé si tiene sentido llevar estas cosas al VR o no. Vale. Star Wars Squadron, si no lo tenéis, lo podéis canjear hasta el jueves, si no me equivoco, en Epic Games. Este juego seguro que lo conocéis porque lo han regalado el año pasado, lo regalaron en Amazon Prime también y el PlayStation Plus también, creo que lo iba a regalar. Sí. Hmm. Hicimos bastante Sí, que lo jugamos, que que jugamos, jugamos en su día en el lanzamiento. Ahí, y, fue y fue sí, Yo me acuerdo que ni conseguí despegar, ¿te acuerdas? Me sí, quedé ahí, eh. Fue bastante penoso. Pero bueno, nada, nada fuera, no. No, estaba en el plan. Pero el juego está muy bien, ¿eh? o sea, si tenéis VR. Y ha mejorado mucho. Pero tenéis ¿no? todavía, congearlo porque sí, exactamente. Gaby nos decía que, que se nota que, que ha ido mejorando desde tiempo. Lo estuvo jugando con revergedor 2 y se ve genial. Y va, va bueno. muy bien de rendimiento, aunque es claro, ahora tiene una 30-80. Claro, no, vete a saber. Homero, claro, <ríe> claro, chispitas por todos lados, se ve cada, cada una estrellita. De... Bueno, pues ahora que. Pues sale... es, eso antes no se veía no, ni con una transmisión de multijugador de ¿eh? <ríe> tiene una campaña, ¿eh? de, puede durarte unas 10-12 horas en la campaña, nada más. Sí, aunque... la campaña está muy chula pero ya funciona de verdad los controladores o sea los mandos pues yo tengo aquí el, el Thrust y tengo eso. Se me una que pasta los mandos y luego... sí, eso funcionaba desde el primer día yo lo te, yo los tengo y funcionaba muy bien vamos yo La hasta verdad. donde llegué ¿eh? claro las primeras semanas que, claro, para que yo este lo probé el semanas. primer día que salió con los jotas y el, o sea, el y sí. el joystick y esto y mapeé los botones a una cosa que no me fuese no me rompiera el cerebro con respecto a lo que estaba acostumbrado de Elite Dangerous y funcionar funcionaba. Ahora, el sistema de controles es como mucho más básico que Elite Angerus y ahí pues como que, o sea, me tenía fricción precisamente porque mi cerebro ya se había acostumbrado a una cosa y cambiarla era, era jodido. Pero en sí los controles funcionaban muy bien y, el, y lo detectaba todo, todos los botones y tal. Era un coñazo de configurar porque no tenía perfil para la marca concreta de mi, de mi joystick, pero funcionar funcionaba desde el primer día, o sea, así que no sé. Pues eso no y con tampoco, cualquier joystick en general. Eh, me deja, me deja un no, muy mal. lugar no es, no es tampoco un simulador ahí puro, ¿no? O sea, que es más. O sea, quiero decir. Yo es creo, el, eh, oh, sí. Si no tenéis Jota ni nada, yo lo juego con Gamepad y se juega bien con el mando, mm. o sea, que no, no hay problema. Mm. Sí, el pues otro es mola más, más inmersivo, pero le con el mando caña, también se juega bien. Le damos caña. Más noticias del metaverso: <coughs> Sin verse que son los creadores de World of Gargantua y de los próximos juegos que, bueno, el Breaker ya está disponible en algunas plataformas, pero llegará a PlayStation VR 2 junto con X8, que son títulos de lanzamiento, y han conseguido una ronda de financiación de 15 millones de dólares para acelerar el crecimiento de la empresa. Según comentan, van a contratar a más gente y van a seguir impulsando sus proyectos en todas las plataformas. Y aparte también temas de Web 3 y demás que están haciendo ahí un juego de Dolby y Benji, pero son no de VR eso es otra historia <risa> así que, bueno, grandes noticias cuando un estudio, pues, gasta dinero para seguir impulsando el desarrollo de juegos de VR aunque no sea puramente todo el dinero para, para VR, pero parte de ello sí que será seguro muy bien la otra noticia que tenemos es Pernox Virtual Rig juegos de monitor con mandos de VR en este caso, lo que nos permite un poco como el Virtual Desktop, pero en este caso tenemos el entorno el modelo de nuestras manos y lo que queramos emular como puede ser un mando de consola o un Jotas o un timón de un barco como pone de ejemplo y ahí vemos el vídeo del trailer ah, eso sí, la aplicación es, está en acceso anticipado y cuesta 28,99 euros aquí en España bueno, está carilla sí. Está carilla. sí, sí, está carilla sí. Y ya, ya podían haber pero hecho, eso lo decía cogiera el mando de verdad y no fueran dos manos así pues, bueno esto es para ya jugar a juegos está. planos en ya pantalla no. de cine a en ver, virtual esto esto como quiero decir esto de correr así hombre que ya parece voy el coche de papá <ríe> o sea, dónde está el forfeit pues ¿no? como, como como en la Wii no también cuando venían los mandos y hacía así no pero bueno en el No Man's Sky, que es controlar así los, los mandos de la nave, vamos, es una fiesta. Yo no he hecho la pota porque tengo mucha costumbre ya, pero <ríe> se este, controla horrible. El, el Ultra Wings, ¿no? También, cuando te cogías así, ¿no? El, la palanca. <ríe> ¿Qué más suena eso? El, a ver. Ah, bueno, y ahora After the Fall. Ah, sí, ya está. Seguro que te acordarás, Oscar, cuando probamos en la Games con. Convertió es lo que era, era Arizona Sunshine, el sí. location Base, que le Eso llaman, es. ¿no? Sí. Para arcades, para centros de realidad virtual, en este caso han lanzado una versión basada en After Default para los centros Springboard que sean de Free Roan, o sea, de los que te pueden mover físicamente y tienes un espacio compartido con varias personas, en este caso para cuatro jugadores y se supone que es nuevo, bueno, se supone, no, es totalmente nuevo, como ellos dicen o sea, no es el juego que lo juegues en un arcade, sino que es una experiencia pensada para moverte físicamente y basada en After Default para cuatro jugadores cooperativa y disponible en estos centros de Springboard de los que ya os digo, o sea, así tipo para que os hagáis una idea como cero latency ¿no? de estos que vas ahí a, a moverte y tiene que estar bastante bien. O sea, el juego After Seguro Default está sí. bien y, y este tipo de experiencias de moverte físicamente y como dicen con posicionamiento de, de cuerpo completo, pues... So, yo creo que vamos, me quedo con ganas de, de probarlo sí yo tengo muchas ganas de probar algo de esto la verdad tiene que estar muy chulo mm -hmm. noticias del metaverso hasta que han llegado eh, eh, yo os traigo unas cuantas noticias extrañas ya sabéis eh, de estas que voy recopilando um, Oye, todo esto... Yo sé que estáis hasta las narices del Mundial y seguramente alguno de vosotros eh, odia el fútbol más que a cualquier otra cosa. Pero es que me ha hecho mucha gracia porque tanto que nos quejamos, mira, tanto que nos quejamos de las mascotas que tenemos en la VR, que dan vergüenza ajena, pues las que tienen allí no dan vergüenza. Las que tienes allí te lo haces encima. O sea, te mira... Este es el muñeco... Hostia. Eh, es todo un cague de. O sea, parece que. No sé, no sé. Este sí se ha tomado. Algo más que ibuprofeno, te voy a decir. Pero entre Questis y esto están a la par, ¿eh? Y estos tienen mucho más dinero que Facebook. Eh, por lo menos antes han gastado una millonada. Ah, se, se, será por muñecos que podían haber hecho. Pero es que lo he visto esta mañana y digo, me cago en la mar, que miedo a esto. Pues así, ya lo haber hecho. La verdad es que la croqueta blanca esta La, la nube. El marmelo. Este, este es mono. Pero el otro es un, un balón psicópata... Entonces que te voy a, te voy a triturar. Y te voy a meter <ríe> un, en, en una maleta y te voy a facturar. Ahí. ¿Y qué pasará cuando se haga Quest 3 con Pancake? ¿Va a cambiar Questy o seguirá siendo así? Pues será Questy, pero más delgadito. Será así, como más, <ríe> eh, más hipster. Y depende si le ponen sensor 3D o no, tendrá nariz. <risa> bueno, la pregunta que yo me he hecho esta semana, bueno me la he hecho hoy esta mañana en internet porque estaba ahí leyendo es, es, es, es, ¿viene el invierno de la VR por segunda vez? claro, el, el primer invierno que vino, vino porque eran cuatro polígonos y la gente decía, es que eso no me lo está, es que no, o sea, no puedo ser porque además vomito, o sea, no, no, era había una limitación técnica para el metaverso en los 90, me cosas. estaba hablando o, o esas fechas, ¿no? o antes sí entonces una vez que ya claro, los, los 80, los 90 <coughs> perdonad, al final del 2000 ya la VR desaparece del mapa porque se dan cuenta que no, que vale una pasta y que no tienen capacidad de hacerlo, pero ahora que sabemos hacerlo yo me hacía la pregunta ¿podría ser porque los accionistas son unos eh, eh, no sé necesitan el dinero ya y no pueden esperar unos años, o sea, haces una inversión pero quiero el retorno ya porque eso es lo que tiene pinta. O sea, es todo lo que tiene pinta. Eh. Claro, pero ahí es que. Bueno, como decíamos, no abres un melón. Que, claro, si, si Meta fuera solo juegos, es que ya estarían dando beneficios en sí, ¿no? Ya me entendéis. Quiero decir. A ver, beneficios. Si no te gastas esa salvajada de pasta, porque a saber en qué se lo gastan todo, ¿no? Pues. O sea, por ejemplo, el Sony, por ejemplo. Solo va a los juegos y yo estoy seguro que PlayStation VR 2, al menos yo creo que les va a dar pasta al menos en lo, lo que es la tienda y tal porque me acuerdo al principio que se hablaba de que los usuarios de VR tenían un mayor, como dicen este, el ratio de compra que, que los de plano, no que se compran sí. el FIFA y el Call of Duty y hasta luego no y en VR pues siempre uno quiere más y tal entonces bueno, que, que la cuestión es esa, que claro si, lo, si lo, o sea meta, pues a saber lo que pasará con meta pero yo creo que la VR no se va a ir no, no, yo, no. a ver, yo, yo, es una pregunta que os hago Y que os hago a vosotros los gobiernos Porque, a ver, eh, visto lo visto Eh... A ver, vamos a... ¿Por qué creo que, que, que vienen curvas? Bueno, no, que, que crea, es que vienen curvas. O sea, se están echando... Amazon, leí el otro día que iba a echar a no sé cuánta gente. Eh, Twitter eh, está ya que el pajarito está desplumado. Eh, el que más eh, meta, meta allí, pues la gente se va, viene, pero no terminan de... Nada. O sea, hay mucho lío tecnológico alrededor. Eh, Apple no se ha decidido todavía hacer nada. Entonces, las noticias se van sucediendo. Por ejemplo, eh, hoy mismo, esta mañana noticias de esta mañana mañana. A meta le han medido 276 millones de euros. Se dice pronto, 276 millones de euros de multa. Porque han dicho euros que, dólares, ¿no? Parece sí, ahí. Okay. Sí, sí, 276 millones de dólares, que son 280 y pico millones de, de euros, y se lo han metido porque no ha sabido guardar los datos de nosotros. Vosotros, nosotros, todos los que utilizamos todo lo que sea meta. ¿No? Pues ha, ha habido escapes, ha habido tal, y han dicho esto no ha sido una culpa porque sí. Esto, esto es punible, o sea, esto es porque alguien la ha cagado de verdad no debería haber pasado 276, que a lo mejor para ellos es una tontería 276 millones, pero tal y como está la empresa yo te digo que estas cosas les han debido escoger, así que eh, por eso digo que, sí. que, que hay mucha presión ¿no? más mala prensa también claro, que claro, ya, ya están nadando en, <ríe> en la miseria de la de, de la prensa pues ¿Sabes? ahora más todavía eh, o sea, pues no eso, también hay una. Ha, per, ha perdido el relato. Esa es la sensación que se tiene, ¿no? Que, que Meta ha perdido el relato del metaverso. Eh, por alguna. bueno, por, no por alguna. por todas las múltiples razones que hemos hablado mil veces en este programa. Eh, el metaverso se está hundiendo eh, a nivel conceptual, que es el mismo nivel conceptual que había antes, o sea, nosotros seguimos hablando de lo mismo las empresas que nos dedicamos también a esto siguen funcionando siguen habiendo proyectos, solo que esa cosa que lanzaron al aire ese cohete pues explotó en algún momento porque estaba cantado que iba a explotar ahora cuando la gente dice, no, es que Real o Virtual sois unos haters de mucho cuidado es que solo sabéis hablar mal de las cosas cosa que, bueno, si estáis aquí, yo creo que es completamente mentira, o sea, nos encanta la Uber y vivimos de esto como no, o sea, la flipamos y como, como cualquiera, ¿no? Solo que somos críticos. Pero hay gente que es más crítica que nosotros. Y hoy he visto un vídeo de Diverge, que son los americanos que tienen millones más de visitas que nosotros. Es una salvajada lo que tienen allí. Y madre de Dios, como han puesto las Quest Pro. Madre de Dios, como la, la caña absoluta que se le da fuera de. y en el propio Estados Unidos a, a Meta, ¿no? Entonces, eh, se reían a carcajadas, dice, porque estaban metidos en Horizon. Y tenía cada uno un Quest Pro y se estaba... Sigue guiñándome y entonces cerrando los ojos y la otra decía, es que no puedo parar porque porque es el, el, el Como que no le... Era una exageración y entonces el otro no... Se fueron a buscar a alguien, no le encontraban, luego se metieron en Horizon y como la chica es una chica, pues hubo más que palabras porque hubo niños por ahí que, eres una chica, bueno, vamos a por ella, tal. Hubo, o sea, no les gustó absolutamente nada y la verdad es que daba vergüenza ajena ver el vídeo. Eh, pues eso, que les zumban bien, ¿eh? Esto lo digo como descarga, que aquí en Regalo Virtual pues somos críticos, pero no somos mal educados. Creo. De momento De momento. Eh, otra... Bueno, a ver, esto es lo que dicen fuera, ¿eh? Uno de ellos, en, en un artículo muy importante americano, dice, eh, Horizon tiene un valor negativo de 10.000 millones de dólares. O sea, el tío dice, yo pagaría mil, 10.000 millones para no volver a usarlo. Hasta, joder, eso Nosotros no lo hemos dicho nunca. Vamos a decir que es un poco border, que hombre, que le falta un hervor... Que, Bueno, a veces hemos dicho que es una mierda, es verdad, pero no con esas palabras así, no. Uh, no sé. Bueno, que, que les ponen, que les ponen a caldo. Te vayas a, a donde vayas. Eh, y esto es una predicción que decían eh, hablando de la PlayStation 5. Eh, de los 117 millones de propietarios de PlayStation 4 solamente dicen que compró un 5% las PSVR, las normales. Entonces, eh, él habla que si los 195 millones de jugadores de los Estados Unidos son en el mercado de las Quest 2, y que es verdad que podría estar ahí, un 5%, entre un 5 y un 7% de la población podría llegar a comprar un visor VR. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que ya tiene Quest 2? ¿Se va a comprar PSVR 2? Eh, hmm. es, la gente que vosotros habéis comprado picos, vais a comprar unas eh, PSVR 2, ¿no? Entonces, eh, venía un poco a decir espérate que... El catálogo no hay... es el que te hará saltar, ¿no? Sí, pero no hay tanto mercado de tanta gente convencida por la VR, es lo que venía a hacer un poco... A ver, que todo esto viene por esto que os estoy poniendo, de... la pregunta o sea, si de... Tiene, si tienes cuentos, tiene más sentido aún saltar a PlayStation VR 2 por la calidad que puede haber detrás, mm -hmm. si no tienes un PC, me refiero. Mira, esto, es, esto es, es que lo pone clarito, esto es una cosa de pico, eh, si no... Pero clarito, sino, sí. Pero clarito. Sí, lo pone, tengo que sacar lo, el traductor esto del lo móvil. Lo pone ¿no? clarinete, por clarinete en, así en, en idioma que nosotros entendamos, Pico 4 no alcanzará los objetivos de ventas Disputas internas Yo que pensaba que Pico era un remoto José Bueno, esto es, es, es americano pone, Serían Joseph, Joseph. Eh, Este dice, según los informes Pico no está contento No está nada contento con las cifras de venta de Pico 4 Y se dice que el rápido crecimiento Desde la adquisición de ByteDance Está causando problemas a la empresa Es que parece ser que han pasado de 200 a 2.000 es un poco lo que le ha pasado a Meta. Ese crecimiento tan absurdo, rápido, pa Va creando mm. que cada uno vaya a su bola, que es lo que que es lo que parece que, que está diciendo, ¿no? Dice, según fuentes anteriores, Pico 4 había propuesto la, el suministro de 2,5 millones de unidades y de momento de momento ya la han bajado a 1,8 porque no están muy convencidos de que vayan a vender. Dice que, que Pico el año que viene lanzará una nueva generación, o sea, que se, que se lanzará el nuevo Qualcomm, llegará y entonces Pico ya quedará por detrás, ¿no? Y el deseo de compra de los consumidores disminuirá de forma natural. Claro, y entonces dicen, ¿y qué pasa con todo el stock que tenemos de picos? Eh, pues lo pensado antes, que me gustaría decir a mí, anda que no seréis, por, no tendréis dinero para pagar a profesionales que os digan esto. Eh, según un experto, dicen que Pico perdería 140 dólares por cada una de las gafas. ¿Cuánto tiempo te puede mantener una empresa? Que se lo pregunten a Meta. ¿Cuánto tiempo puedes tener pérdidas por visor? Y eso que es ilegal sí. vender a pérdidas. Pero, ¿cuánto...? Bueno, tú al final haces una ñapa ahí y tal, y dices, venga, perder 140. Que me parece... Me parece... Bueno, lo que dicen al final es que Pico cree que puede crear un mercado gastando mucho dinero. Parecen idiotas, porque... Esto es meta, parece que estamos hablando de meta. O sea, si están siguiendo es, la misma estrategia. Es que es lo mismo, está, se están tirando al mismo hoyo. No sé, tiene pinta, ¿eh? No, no... Veremos a, hacia dónde hacia dónde se mueve, bueno, eh, esto es lo que decía, ¿no? Pico ha crecido de 100 a más de 2.000, ¿no? De 200. De 100 a más de 2.000. Uh -huh. Y dicen que es como se ha convertido como un partido de fútbol, que aquí cada uno va, <risa> va a su bola, unos contra otros, y que no hay mucho... Y, y da una sensación, al final, cuando eh, ponen un, un producto de VR eh, con ese precio... Y ahí de repente un montón de usuarios que, que lo compran y tienen como una imagen de que en el futuro va a continuar así. Hay una decepción cuando cuando deja de ser así. y lo que está pasando con todo lo del metaverso, con todo el, el tema de meta. Y parece que quieren seguir el mismo camino en pico, pues me parece un poco, un poco mal. Aún así yo pensaba que en Europa las ventas habían sido por encima de lo que ellos esperaban. Yo también viendo la reacción que habéis tenido viendo la gente que clica y que, no, y esos grupos de Telegram que de repente explotan y son ahí 2000 hablando y parecía, pero no, esto viene. Al principio fue el comunicado oficial de ellos que las expectativas habían superado su previsión, o sea, bueno, que la demanda había sido más alta, no sé lo que tenían. previsto Europa era un globo sonda para luego un visor global, porque es que salió solo en China y Europa, ¿no? No llegó a salir en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde está el mayor eh, actualmente, bueno, aparte de China, el, ma el mayor sitio donde se consumen productos de red virtual. Hombre, esto lo dice también dice un ex empleado de, de esto. Esto lo dice la página china, y ¿eh? no lo estamos diciendo nosotros, ¿eh? Y para una vez que habla por cierto, ya el artículo chino se lo han zumbado. O sea, debido a haber ahí un botón de delete una llamada, bueno, ni siquiera llamada yo creo ahí te suena el teléfono, o sea, te vibra algo también un claro, por dentro a ver, lo que ah. es ese artículo de ahí que a saber, que esto puede ser mentira rumor, lo que sea, ¿no? que esto no es oficial bueno, vamos a ver Aquí, esto esto o sea nosotros no estamos esto no es la Biblia de Real o Virtual. Aquí lo que ponemos son noticias que todo No, el mundo no, eso, es, eso es, no es. podemos confirmarlo. Yo no me puedo ir a China, pero sí que, bueno, es la primera vez que nos llega esto. Que, que no, no es lo la que, que hablamos de un rumbo. Cada rumor, uno que, pente, que, que opina. Claro. Sois libres de opinar lo que queréis. Si eso bastaría, hmm. Pero es verdad que, igual que hemos hablado de unas cosas, también hablamos de otras. Y siempre hemos hablado bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí esto, yo eh, creo que es que, noticia que un medio diga que esto está ocurriendo. A ver, China es súper opaca a saber lo que está pasando ahí. Quest no se vende en China. O sea, que el mercado chino lo tienen ellos cerradísimo. Ahí no entra ni Dios. Entonces... Eh, pero bueno, dice que, que, que la sensación, que es la misma... Mira, es, y esto me, me gusta porque al final es la review que hicimos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros dijimos de Pico? Como visor hardware es muy bueno, pero como software está todavía lejos de lo que es MetaQuest porque MetaQuest lleva los últimos cuatro o cinco años en ello y estos no. Entonces... Mm y esto es lo que viene claro, a decir y, que ellos mismos saben venía, que están a 3 a 5 años de distancia de lo que es el software sí. de la experiencia de uso ¿no? eh, o sea, que, me parece que, que, que saquen uno también, con DisplayPort también... un poco más caro para que nos lo compremos para los usuarios de PC que estamos ahí todos ahí ah, queremos y, y realmente con y recuperar no solo la, no solo la experiencia del Standalone también tiene la experiencia de la tienda con, desde la época de Rift desde 2016 o sea que, que tienen ya muchas cosas rodadas ¿no? por, por detrás me refiero Sí, sí sí sí sí por eso que, que bueno a ver en cualquier caso esto es lo que hay esto es lo que parece que pinta el panorama y por eso por eso como todas estas cosas es de contracción de que no se expande el universo VR en vez de expandirse pues hay veces que se enfría no y por eso a mí me daba un poco de miedo personalmente me daba un poco de miedo quién puede salvar eh, esto pues la, los que están los, los zumbados de, de Pimax no o sea los canallas esto es como como las universidades no que está el alfabeta ese que están de fiesta todo el rato ahí ¿eh? no va nadie a día, clase y están todos ahí como los albóndigas en remojo ¿no? o en pelotas o, ¿no? o sea, tirando las cosas por la ventana y... y música alta pues esto para mí es Pimax ¿no? que es como voy a mi rollo llevan ya 288.000 euros de 193.000 euros pues esto es un esto es un poco extraño no o sea tú para, para crear una consola nueva con cuatro visores, con todo lo que quieren hacer, ¿pides solo 190.000 euros? Con 190.000 euros no tienes ni para pagar al de marketing. O sea... Pero es que pues ese no, es el, el no, punto no, no, que, no. Que, que esta el campaña objetivo, es de marketing. Claro, el objetivo no era financiar eso, eh, ya lo dijeron. Esto era para feedback de la comunidad. también Sí, pero son 455 personas. Bueno. Esto es un test de mercado y, y una forma de publicidad, publicidad también, en realidad, de marketing más que eh, para recaudar fondos. Aquí se ve el interés que hay por el producto. Sí. Pues entre tú y yo. Un poco. Pero de todas formas los Kickstarter tampoco suelen ser muy masivos, ¿no? Al menos de VR, ¿no? Hmm. El número de backers. Ya, joder, pero es una consola. Que no estamos hablando de un visor. Bueno, ya es ya. cierto, esto es otra cosa, sí. o sea, esto ya no, esto ya no me vale el, Este mundo. ¿no? Esto es como, es que es una mierda de película, pero claro, como va de vampiros, es que es un mercado muy pequeñito. No, no, no. Es que esto tira a todo. O sea, esto es la leche. Es una con... Entonces yo me esperaba que la respuesta fuera mucho más grande. Ah, y si no, no saques el, ver, el no saques tú, el Kickstarter, que por cierto tres mil euros, eso se lo, esto es pipa para ellos. O sea, es nada. El Kickstarter de Pimax, el del 8K, todo esto, ¿no? El que hicieron antes. Tenían 5.946 patrocinadores. A ver que esto llevan, les quedan 47 días todavía, ¿no? Pero pero es... Hmm. Aunque que no tampoco sé. hablamos aquí de... A mí me saca de... este hardware tal cual, sin ningún cambio Nintendo, y les tiro el dinero, o sea, me da igual que no tenga dinero, lo saco debajo de las piedras para comprármelo yo estoy contigo bueno, <risa> veremos a ver, veremos a ver eh, cada semana vamos a ir viendo cómo va el Kickstarter, por saber, porque es, es, estamos viendo en tiempo real la respuesta de los usuarios, ese feedback si la semana que viene en vez de 455 son 457 yo haría así como el Michael Jackson apagaría la, las luces y aquí no ha pasado nada y que nadie se acuerde, porque significa que no va a crecer más o sea, ¿les, quedan, <risa> les quedan 47 días Veremos, veremos, veremos, como todo en la UR. Veremos. Venga, vamos a hablar un ratito de hardware. ¿Hablamos de hardware? Sí, claro. Venga, pues eh, otra vez una de esas noticias que no son noticias, que pueden ser humo, pero pueden ser verdad, pero vete tú a saber qué pasa a las, bueno, las bueno, patentes. No son no rumores, es un documento oficial. <risa> claro, que... O sea, patentes, yo tengo el disco duro reventado a patentes, y nunca más es, se supo de ello. Eh, pero, bueno. pero esta no es, es la del controlador ya, ya, quería poner <ríe> esto esto, para que... esto era anterior, que era el supuesto que podría llegar a ser Valve Deca, okay, que es yeah. la patente que tenía Valve, con las dos ruedas esas de raras, este visor ahí, hablando de dos exacto. <ríe> no bueno, ahí se ve que puede ser con los, con los auriculares tipo Indes y tal, y la cuestión es que ahora ha aparecido solicitada en mayo de 2021 y publicada el 22 de noviembre de este, de este año se hace nada, se ha publicado una patente nueva que define un controlador electrónico con ajuste lineal del agarre, bueno, para que os hagamos una idea Ahí, es como como el o sea, como, como los controladores de index que los puedes acoplarte agarrarte la mano para que puedas abrir la mano mientras que tienes controlado y no se caiga el controlador y la patente principalmente por lo menos lo que es el resumen, se centra eh, lo que os estoy diciendo ahora mismo, o sea, dice un controlador para un sistema electrónico que puede incluir un ajuste lineal de la correa de mano para acomodar diferentes tamaños de mano en fin, describe aquí todo este tema y luego os voy a leer algunas cosas interesantes de la patente Venga. Que, que como veis es un mando tipo touch con el aro porque precisamente ahora lo, lo digo bueno, dice la correa de mano se ajusta como tú quieras para... ...para que la longitud te permita... ...pues de manera ergonómica y funcional... ...aparte de dar los botones y tal... ...dicen que accionar... ...el seguimiento de los dedos y, lo, y, los, y la presión... ...o sea que paten, podría tener... vale, ...porque las patentes siempre hablan de que podría incluir... ...en un ejemplo... Que, o sea, ...siempre describen distintos métodos... ...para cubrirse un poco ahí la espalda... En lo, que, ...en lo que registran... ...entonces dice... ...el controlador incluye uno más sensores de presión... ...dispuestos dentro del mango... 104, veis que el mango el número 104, o sea, donde tú agarras para el que palo, te detecte la presión exacto, el palo mm. junto con el conjunto de sensores de proximidad que pueden facilitar la detención tanto el inicio del agarre por parte del usuario como de la fuerza relativa de dicho agarre o apriete del usuario eso para distintos como ya hemos visto con los controladores de index que están aquí, mm. esas cosas eso que es. salen los números, cada uno de ajá, esos ajá. es una zona de presión que puedes utilizar Vale, que en El de presión es el, es el otro, el, el redondo. Los otros eran los sensores capacitivos. Sí, esos, para, que tiene, sí. Pero que esto tú puedes decir, si, si el 23 es igual a tal, y el 26, entonces hace con el dedo así. Sí. Pues hm. el tema es ese que podría llegar a incluir incluso un sensor de presión en la parte de arriba donde están los botones, en el cabezal, como le llaman. Y y para recibir la fuerza de presión sobre el pulgar un sensor de presión puede estar dispuesto debajo del gatillo también dicen que podría haber un sensor de presión en el gatillo o sea, podría haber algo tipo ahí como los, los dual o sea, los del Playstation VR 2 para recibir la fuerza de en el gatillo y luego habla del seguimiento que podría ser como parte de un sistema de seguimiento Inside Out o también Outside <coughs> In o sea, como los controladores perdón, los controladores de las estaciones base Lighthouse like eh, habla en la patente que podría haber como estaciones fuera pero también está pensado porque hablan de infrarrojos de LED todo para bien. que con cámaras en el visor pues como funciona el inside out basado en cámaras que, que no en las cámaras del controlado, sino las cámaras en el visor pues eso parece parece que, que lo que ha puesto antes Oscar podría ser el visor y esto podría ser los mandos de ese supuesto Valve decker que en teoría estaría Valve haciendo y nos permitiría llevar en teoría mm. la VR de PC al standalone. ¿no? Esto, al menos... me, me parece muy guay que hayan, que si, si se parecen algo a esto, hayan puesto el joystick en el centro, porque el, pero el, el mando sí, original sí, tenía era, un problema. Sí, será un fallo, sí. Sí, que el hacia arriba, cuando tú a, a, empujas el joystick hacia arriba, Qué dependiendo de cómo sea tu mano y cómo tengas configurado el strap este que, que te sujeta la mano, pues puede ser más hacia la izquierda o hacia, o hacia arriba de verdad. Entonces... Tuvieron que sacar un parche en el que le dejan al usuario configurar cuál es el, la dirección a, eh, arriba del mando, para, o sea, claro como un ángulo un para, para corregirlo. Pero eso pues, hace que al final sea fricción, que es el, ¿Queréis el saber tipo cómo de cosa que queremos eliminar. ¿Sabéis que? porque Yo no sabía cómo habían sido la, la historia de los controladores de Valve. <risa> y, y es que hay uno que se parece mucho a lo que son las… O sea, y, lo hicieron tal cual a como son los dibujos de… Que suelen salir aquí en los, los cacharros estos. Los, los, mira. Bueno, el primero. Este es el primero. Este fue el primer controlador de, de Valve. Mira cómo mola. Sí. sí. <risa> o sea, este mola un puñado. Él es, o sea. Sí, ese, tengo el, la versión final de ese claro pues eso Persona VR, ¿no? Está hablando, ¿no? Sí, sí, sí, VR, VR, VR. Pero a mí el que más me gusta de todos, porque luego es verdad que a este le conocéis todos, ¿no? El cuadrador, <risa> el, el que tenía el. Es el, sí, no, sí, sí, sí. raro, hay una, una llave inglesa medio, o sea, un Allen o un. No. Pero a mí el que me mola de verdad, el que me gustaría, más si pudiera comprarme, me lo compraba, el mejor de todos. Este, este, <risa> esto es una o sea, esto es lo mejor, que o sea, tiene hasta una palanca ahí, es que parece el coche fantástico, este más ochentero no puede ser. Que no, mola. Con el USB colgando por ahí, por la... Por la... P -p Ponte a ajustar lo, los controladores para hacer <ríe> algo. O sea, esto es lo más, de lo más. Esto se te cae y, y haces un... Y un agujero de... en el suelo. Es el, el martillo de Thor, versión controlador. Eh, <ríe> pues mola, a mí este es el que más me gustaba. Y además no había duda. Y botones para la litomar. tomar. Bueno, pues de ahí, de, esos, de esto... Eh... Por cierto, esto es lo que le dieron por encontrar la he encontrado la, la foto, se ve fatal la foto ¿eh? pero ese que está a ver cómo os digo, esos dos que están detrás eh, ¿Mm? y ¿De tenéis uno delante o ¿eh? No. ¿Eh? ese es Zuckerberg, no sé. el que está delante es Zuckerberg y esta sí, no. es la imagen, la única imagen que hay de Cuba Ah, con, con los tiene. paneles ahí puestos, o sea, paneles acabo de entender la de imagen la primera vez que dicen que invitan desde Valve a Zuckerberg para meterle en la habitación y probar los controladores nuevos y el visor nuevo que tenía. Y flipar. Y flipar que tenía seis grados de libertad cuando Quest. O sea, cuando. Uy, Quest. Cuando las décadas todavía les no podían hacer esto. Y salió de allí Zuckerberg diciendo: Me voy a gastar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. <risa> esto es lo más. Y bueno, pues hasta hasta aquí hemos llegado. ¿no? El pobre hombre. El Pero. Todo esto. Eh, parte de una patente. O sea que al final las cosas, es verdad que se cobran, cobran conciencia, o sea, el cacharro ese sale. Lo que no sabemos es cuándo saldrá ni si saldrá completo. Yo la pregunta, o sea, claro, la pregunta aquí es evidente. ¿Está tardando SteamVR? ¿Está tardando, está tardando en hacer un visor standalone con Stream Deck dentro, Steam Deck dentro? Y que puedas utilizarlo en, en Standalone, SteamVR. Pues... O sea, sí está tardando. Está tardando. Está, está tardando sí, sí. para lo que nosotros nos gustaría, pero creo que van como a su ritmo. Han sacado la Steam Deck, que es casi un prototipo de, de lo que va a ser lo otro, y, y viendo cómo funciona mejorando todo el soporte de Proton en Linux, que probablemente si, si acaban sacándolo sea igual, o sea, será SteamOS, que es, está basado en Linux Arc. Y, y funcionan los juegos con la capa Proton para poder ejecutar juegos de con, con DirectX y tal, de Windows entonces creo que eh, realmente todo el desarrollo que se haga para Steam Deck y las mejoras que estén sucediendo para Steam Deck son mejoras que van a acabar llegando a esto y cuando salga será, será algo bastante maduro espero, y cuando salga si sale Alguna vez diremos, eh, mereció la pena la espera, porque claro. yo creo que, que podría merecer. Es que se puede zumbar todo el ecosistema entero de, de la VR de juego, ¿no? De videojuego, directamente. O sea, Viendo el trabajo que, que, es que están bien. haciendo con la con la consola esta, pues me espero casi lo, vamos, lo mejor <risa> de, de este proyecto si llegas ahí. que Si, si sacan algo que, que, por así decirlo, pueda ejecutar los juegos de manera como como si como empecé con lo, con lo mínimo, digamos o no lo mínimo pero algo decente, no los juegos de PC, uh -huh. pues joder, es que sería un, un, un gran salto, porque ya tienes un catálogo ahí detrás, claro. bueno, está, está claro que seguramente también podrías quizás a lo mejor jugar a los de Opul, ¿no? Para saber, me refiero a los de, de Rift, a los Como de Rift, ¿no? El Dave Newell está ahí mm. con su, también es eso, otro flipado de la tecnología, solo que en vez que <ríe> por la VR le ha dado por el, los EEG, no, por, por el tema el cerebro. va a llegar. Ah, el tío a lo mejor te saca un driver que puede Tu cerebro hace de GPU. Entonces, es, ¿sabes? Es la, la GPU del, del chip más tu propio cerebro. El que... Eso ya pasaba ¿eh? con la, los videojuegos eh, de texto que tu GPU, era, o sea, tu GPU era tu imaginación, tú claro, te no, lo imaginabas claro. la ley. Pero aquí de manera de manera real, ¿sabes? Aquí es la mitad. Esa es la mitad del cerebro que no usamos porque como ya no leemos cosas largas, ya no nos interesa la mitad de las cosas, está ahí, está latente, no no vale para nada. Solo vale para meterte en la cama y decir, He dejado agarrando el móvil", ¿no? Esa es la gran ceremonia nocturna. Pues eh, esa mitad del cerebro que la pueden utilizar para de GPU que lo que da para mí que, que, que solo, solo quería decir va a llegar antes la nube o Valve de eh, porque una vez que llegue la nube y eso funcione bien pero no, la dice, pregunta es la no gente puede. quiere la nube o no, Valve de quiere Valve Decar. no quiere la nube, es la que nube no la quiere nadie si es que no quieren vender la nube no la quiere aunque nadie. llegue la nube si la nube tú tuvieras mira Estadia por, por tu ejemplo, imagínate que, que Xbox dijera, venga, voy a sacar aquí eh, lo que tienen ellos de, de la nube, ¿no? Al de caso Con no VR, todo. y saco un visor ligero, ¿no? Hostia, es que te podrías quitar ahí cosas. Pero, pero tampoco, yo no veo un uso masivo de los juegos en la nube de, de Xbox tampoco, y, y tienen la posibilidad de... O sea, ya está la plataforma bastante madura, y Stadia sacó una plataforma que te mueres de lo bien que funcionaba. Eh, a ver, yo... En 4K, HDR, a ver, estamos, o sea, flipante. Estamos hablando y, de, de, de plano pero claro o sea si tienes la si tienes la capacidad de ejecutarlo lo vas a ver mejor ejecutándolo tú en tu consola que, que en la nube ¿vale? sobre todo si lo estás viendo de cerca claro bueno, pues todo eso sea es no, que no poner un display por hasta la nube <risa> se van a gastar millones en la nube solo para no que no que no hay display por bueno, pues además la... para sostener un servicio como la nube tiene que tener una cantidad de usuarios descomunal sí. en realidad veremos, veremos, bueno, veremos o no, o sea, esto no se sabe, estas son las cosas que se ponen de moda en internet y que habrá cuatro o cinco, no he mirado, pero habrá 500 700 vídeos en internet hablando del DECAR y de los mandos estos de DECAR, no sabremos si vendrán o no pero aquí, aquí, a mí realmente, a mí lo que me gusta traeros es noticias de hardware de cosas que existen, que puedas tocar, por lo menos que puedas o sea, que hay una foto real y he encontrado una esta semana bueno, no sé, ¿había algo más de hardware? ¿puedo pasar a, a esto? Porque... Eh, sigue, sigue hay una de hardware que ha hecho esta gente. El doctor Shuffler's Research. Esto ¿Eh? mola un puñado. si Shizuma Lab. Estos han hecho una cosa que vais a flipar. Esto es lo, lo más de lo más. Hacía poco que no me ponía tanto un hardware. Mira, mira. Esto es una Raspberry. ¿No? Pues tiene toda la pinta de Raspberry. Como sí. esa, ¿no? Una. ¿Un Compute Module? No, es de las pequeñas. Sí, es una de las pequeñas. Una pequeña, yo creo que es la, pi, la 3, ¿no? O la 2B, o no, como se llama esa. Bueno, pues han hecho eh, uh -huh. la Raspberry, esa esa misma, yo creo que es esa misma, ¿no? No, Parece. porque tiene bueno, no, tiene, una tenera, tiene los dos la... HDMI, es la 3 esta, es la 3. Ah, pues era la 2. Bueno, el caso es que han hecho eso, con... con... ¿Veis que tienen dos pantallas? ¿Tiene ah, dos? no, es que esta es la 3, esa es la 4, perdón. Sí. <risa> bueno, pues han sí. hecho esto, y ahora preguntaréis. <risa> si cógela en la mano, cógela en la mano, un momento. Eh, Julio, si la coges en la mano, que, mira mira las, las lupas, mira, mira los cristales, cómo son de pequeñitos, cómo son de chiquitines. ¿Eh? ¿No así. Ah, sí, o sea, no, no, me, no. No, no me da. ¿Sabéis para qué está hecho Suena esto? Así. ¿Sabéis para qué está hecho esto? Para canarios. Para ratones. Ah, no, para ratones. No, para ratones. <risa> han hecho un visor para ratones, pero lo mejor de todo es que han hecho una bola. Entonces el ratón. El ratón se pone ahí a mirar Puede ser porno para ratones, no sé lo que estará mirando Y entonces está mirando ahí con su rasper Y tiene la bola, y entonces mueve la bolita Y han hecho un lo, lo como o sea, Un ahí, ¿no? para el ratón o sea. Son la leche, o sea, estos han, han Esto luego lo tendrán que exportar Al humano, o sea, luego la pero, pelota pero, Claro va, la Es que esto, esto sale antes para ratones Que para personas, pero si no... <risa> Que, no. que me pongan a mí ahí a experimentar conmigo, que lo quiero ya. El ratón sabe lo le da igual. Ha dicho el ratón, ha dicho no display por una mierda. No. Ah, que no. Pero bueno, que, que sí que tiene. Y ya que... podían haber usado una de estas, una un compute module súper pequeñico. El que... claro, pues, pues, pues, pobre, pobre ratón ahí con un casco gigante. En la bola, en la bola. Ahí, el ratoncito en la bola, haciendo ¿y a dónde voy yo ahora? Porque, claro, el ratón a saber que hay que ver el ratón ahí, además en estereoscópicos, pero esto, o sea, esto este es el sueño mojado de cualquiera de nosotros que te paguen por hacer Pareces este así, dioses, o sea, es... ¿Qué has hecho cariño cuando llegas a casa pues he hecho unas gafas virtuales para un ratón ya se acabó, ya no hay más conversación ¿sabe? ya tu hijo se da la vuelta tu mujer hace así, llama al vecino y quedan para la cerveza pero Entonces, no les sí, hace sí, falta que... sacar estas cosas para ratones y quieren experimentar con personas que me llamen a mí que yo sí, quiero tiene, probar tiene, todo lo que, lo que vayan hace, inventando hombre, o, a ver qué tú te crees que, que cada, meta cada vez que dice ha salido la, la, la, el, el firmware 47 nos están haciendo tiene esto, HDMI ¿no? DisplayPort dicen ¿Eh? hombre caro tiene DisplayPort ah, tiene claro. todo lo que queráis y tiene la nube esto, pues, a ver el, el ratón es muy muy exigente el mundo ratonil es súper exigente eh, otro otro que me ha gustado de hardware me ha molado muchísimo es el taco el taco, el taco se ha gastado, mira, o sea, se ha gastado todo el, es un threadmill especial, se lo ha gastado todo en lo que mola que es en el hardware y, ha, y qué ha dejado al marketing, ¿cuánto creéis que, que han dejado para el marketing? ¡Haya matado! Este es el marketing que está haciendo el chaval me Se parece el... al marketing que hacíamos de Natural Locomotion Sí, pues yo me quito el sombrero <risa> porque esto, esto es tener las ideas claras yo me lo dejo en el hardware que es al contrario de lo que hace mucha gente que es primero te vendo el póster, te vendo el tal o sea, este hype, este no ha visto una lata de hype de estas en su vida hay que mantener un equilibrio no, pues se ha, hecho, se ha hecho el threadmill y aquí le tienes pero ¿cómo funciona? No sé. exactamente no, no, no sale, no, no, sale, sale un vídeo un tanto peculiar o sea, mueve los pies así como deslizando claro. adelante y atrás y eso va girando, ¿no? Tiene unas cámaras, y corrigiendo. el palo, ves el palo que está por sí. encima, ahí tiene una cámara y entonces el, la cámara es capaz de, o sería capaz de detectar... Pero qué ah. guapísimo está, ¿no? Sí. O sea, según tú, pero le, bueno, no creo que levanten, ¿no? La, te, el, sí, el, sí, el sí, el, sí, sí levanta, por, eso, por eso, eso, eso, está eso está la cámara, puedes levantar el pie, y entonces se va girando todo, el pie de la, el pie donde tienes puesto el otro, se queda claro. estático porque tiene dos, dos el, el, el giro rotatorio vale, y luego bien. el desplazamiento horizontal. ¿Cómo? Entonces te deja el pie quieto mientras se mueve el cacharro para que cuando pongas el pie otra vez en el suelo, el suelo esté ahí. Me parece claro, una solución es, acojonante. Es que sí, que es, para mí es de lo mejor que he visto eh, intelectual. ¿sabes? De decir, yo jo, creo que yo, sí. Cojo la cojo el pie, <risa> lo pongo aquí, el pie lo llevo hacia atrás en lo que es el gesto natural de movimiento y con lo cual él está continuamente... Sí, sí, sí. O sea, eso es. Chapo, no sé cómo la idea. O lo, o sea, esto va, tiene unos límites, está claro. Tendrás te, te que aprender. Oh, A ver, si se. El si límite es la cantidad. velocidad de detección de la cámara y lo que de los sí. motores. Pero claro, o sea, eh, para ser un prototipo ya me parece acojonante. O sea, esto pulido es casi perfecto. Que, que como lo hagas rápido te pegas la hostia pero padre. ¿eh? <risa> pero que te quita Sí, pero. Pero esto se puede pulir en, en cinco iteraciones. En cinco iteraciones flipas ya. Ver, o sea, si estable difusión ya está haciendo lo que le da la gana y han pasado tres meses. Este... Ay, vale, mola ver estas o sea, cosas. La verdad es que en Andador hemos visto multitud de. Además, ideas. te lo venden. Vende en... Y siempre siempre no. Es que... Eso me flipa. Además, con cinta hay que poner taco. No o Será una pegatina de, del logo ese. Taco, taco. taco. Pues sí, y luego me ha gustado otro, el último proyecto Este es más software, pero me ha gustado este proyecto Y es eh, Hace controladores con el teléfono Inside out O sea, eh, como las cámaras <ríe> como inside out. Con la, Bueno, con las con, la, con las propias cámaras del mando Ah, vale Vale, con las cámaras del mando es capaz De hacer el controlador Como Quest Pro A ver, vale. Está bien como curiosidad Pero aplicación... Para controlador, si ya hay controladores tan estandarizados. Con mi empresa hemos hay. hecho esto. ¿Ves? Hemos llegado a hacer esto. Y de, de hecho tengo un montón de cacharricos para... Para, para... Tracking de, para tracking de cuerpo, ¿no, Julio? Eso, para verdad. tracking de cuerpo y también para tracking alternativo al de Quest cuando pierde la señal. Para un proyecto que estábamos haciendo, que, que, era, que estaba en un sitio muy grande y para corregir el, el tracking también lo usábamos. Y, y, y mola. Realmente con el móvil es sencillo porque ya tienes kit que tienes claro, tracking porque, posicionar. O sea, él lo ha hecho con RKit. No sé claro. He el... Y el, el primer prototipo que hicimos fue con R con R para, ¿tú, Con sí, Pro bueno, con, pues, sí. con tus móviles, ¿no? <risa> claro, claro. Con cámaras. O sea, que veáis... Y claro, como mundo... nosotros teníamos el driver de SteamVR y todo esto, pues lo, nos, nos resultaba súper fácil hacer una demo de esto. Y está guay. Mola que lo vayas a sacar comercialmente. Lo veo interesante. Bueno, comercial no y lo funciona, sé, ¿eh? pero sí sé que lo saca... De momento es open source. O sea, que mola. Que te lo puedes bajar, lo compila, lo metas en dos teléfonos <risa> y, y ya está. Luego le explicas a la gente por qué no, no has cogido el joder. teléfono. O por qué le has dado al teléfono sin querer descolgar. Si te rompes controlador ya sabes, puedes usar el móvil no, pues, pero, oye, que... como, como no fabrican que... los controladores estos de Oculus que ya no te venden los de la anterior los cacharricos estos eran con los que hacíamos pruebas de no, bueno, nuestro cinco, propio no, bueno, sistema sí, esto parece <risa> <el> chapi chapi <risa> el, el oye que no no, no no digáis que luego aquí en Real o Virtual no aprendéis cositas ¿eh? o sea no, que, que tenemos visores para ratones <risa> 3000 caco taco y luego un tío que se lo hace con el teléfono si es que nos quejamos de y luego que si lo queremos todo hecho es que me pongo y el pixel del no sé qué se ve <coughs> te lo haces aquí el lácteo tú mismo Funciona y el juego que, no? que usa es cliente o sea este me cae bien porque este es, pues, nosotros también usábamos de ejemplo clave para muchas cosas <risa> mientras desarrollábamos <risa> pues sí señor eh, hablamos de juegos no perdona de software hablamos de software sí tenemos aquí esa noticia que hemos comentado antes de que Gorilla Tag con 45.842 calificaciones que acabo de mirar ha superado en la tienda bueno en la tienda de Quest acordaos que Gorilla Tag en Quest está en App ha superado a V-Saber que tiene 45.216 calificaciones Gorilla Tag el año pasado llegó al 1,5 millones de jugadores se os comentaba y ahora pues tiene este otro hito que como... se ha convertido en el juego con más calificaciones y en global de todas ellas son todavía más positivas que, que por ejemplo Beat Saber, no el 87%, el 87 de 5 estrellas respecto a v Saber son 78% 5 estrellas es verdad que otra curiosidad aquí es que si te vas a PC en PC v Saber tiene unas 70.000 valoraciones positivas entre Steam y Rift Mientras que Gorilla Tag tiene unas 21.000 O sea que es un juego Que está triunfando más en Standalone hmm. ¿Por qué será? <risa> bueno pero, <risa> Gorilla Tag Ya veis lo que es, que tiene dos modos Y uno de ellos, es este, como el tag este Que tienes que tocar a, a perseguir al otro y la, y la gracia del juego es La locomoción que tiene, que la haces con y los Me grases, parece que, alucinante sí sí, Es y muy buena Es curioso y gráficamente siempre me hace Me hace gracia con, como lo describe Gaby <risa> Que es lo de la estética feísta. Sí, es estética feísta total. Ah, bien, bien. O sea, Pero me, me parece bien, si no sabes hacer gráficos bien, hazlos mal a propósito. Que, que se note una intencionalidad, ¿no? Pero y... no pensáis vosotros que, que, que, que, que luego cuando tú hablas de la VR por ahí y, y tienes que convencer a la gente, y dicen, ¿y qué es lo más vendido? Y le enseñas a Gorilla Tag títulos de crédito, como la, como el meme MMS, ¡Ting, tín, tín, se acabó la película. Es que es difícil, es difícil asumir que Gorilla Attack esté donde esté. Bueno, ¿y Minecraft qué? Bueno, pero Minecraft, joder, Minecraft, el otro día me volví a instalar Minecraft, madre de Dios, lo que tiene ahí, si ya pues, o sea, te, te puedes hacer tus propios computadores, o sea, puedes sí. simular un 8086, o sea, te ha llegado un momento de complejidad que el día menos pensado, a lo mejor eh, eso, Skynet nace de Minecraft, pero, <risa> pero no le veo yo naciendo de Gorilla Attack. Del, es que del, del, ya, pues le podría haber hecho el agujerillo del culete ahí, al, es que es que tiene menos detalle que, que, que pues, también hay que tener en cuenta que, que es gratuito, ellos tienen un me, como para apoyarlos me. que puedes comprar el pack este que tiene de apoyo pero pero es gratuito sí y el, el sistema de locomoción repito es la hostia es muy bueno o sea no se han currado en los gráficos pero la sensación que da moverte de esa forma es alucinante es una experiencia muy chula. Y no os mareas. Así que... Pues no, no sé. O sea, lo, los que son así, que, que se corresponden al 100% los movimientos de tus manos con algo real... O sea, por ejemplo, el movimiento de mi mano con el desplazamiento del personaje, normalmente no me, no me suele marear nada. Y de hecho fue por eso, por lo que hicimos Natural Locomotion. O sea, por el por, aplicando este principio que nos dimos cuenta que, que no mareaba, o sea, mareaba mucho menos a... Que, que cualquier otro sistema de locomoción que, que hubiésemos probado. O sea, si se produce una... una eh, como el oído interno no lo puedes engañar mucho, pero si le haces como un shortcut, en plan de que eh, tienes un feedback exacto... O sea, tu cerebro puede mm, predecir exactamente el movimiento que se va a producir de tu cabeza porque estás usando un movimiento real de tu mano o de tus brazos, que es muy preciso y tenemos una... Tú puedes cerrar los, bra... los ojos y sabes perfectamente dónde está tu mano y dónde mm. la estás moviendo. O sea, tu cerebro predice muy bien el movimiento, hace enseguida el, el, el enlace entre el movimiento que se produce en la cabeza, en la cámara, con lo que se produce en tus manos. Y, y eso a mucha gente le funciona. No es universal, no a todo el mundo le funciona, pero a, a la inmensa mayoría de gente, por todos los usuarios que hemos tenido nosotros, le funciona muy bien. Así que me parece muy chulo este sistema de locomoción. Como dice Jarko, a la mierda a la humanidad. Volvamos al mono. Volvamos, monos Volvamos, Pues Another pues... Action es el estudio y uh -huh. lo que te decía antes, tiene un pack de cosméticos ahí para apoyarles. ¿De cosméticos? porque hay cosméticos? No. Claro, pero pues ponerte un gorro y estas cosas. Venga, anda. <risa> ya lo creo. A es está loca. Esto, este, es el, este es el mejor ejemplo de Te que dan una, una sierra para cortarte las piernas. <risa> tenemos una pedrada de impresión. ¿Qué más juegos tenemos? Bueno, ya, no, hablando de Beatsaber, ¿no? Estábamos hablando de BitSaber. Eh, Viene algo para Beat Saber. ¿Que viene ah, algo? ¿Cómo ah, no, viene algo? Ah, no, porque como me has pasado este vídeo, digo, esto es que será el enésimo. Ah, no, esto décimo. era. Eh, esto era para que lo pusiera. Como estábamos hablando de que Gorilla Tag ha superado a V Saber. es que, Dios que en pues me está dando. Es imposible, venga, anda. Si no, no da no, esto, tiempo, esto, sí. fue, esto es uno de esos vídeos del, del aniversario que ya fue. Esto no, el no era, era, Vete que, que Gorilla Tag ha superado este juego en reviews. Parece que positivo. estoy viendo jugar. Voy a decir algo muy en Cantidad de, de, de, de, de, de valoraciones. Esto, así jugaría Daryl, el niño biónico que sé que tenéis una edad, que vais a pillar estas referencias. Si lo dijera en otro canal, pues seguramente no, pero vamos. Que no me digas tú. esto Yo no sé, no sé de quién está hablando ahora mismo, la verdad. ¿No sabes quién es Daril Cuando juega, cuando juega, cuando juega al, al, al, al juego de coches y, y empieza y termina como esto, y están los niños al lado. Daril es un niño. No os voy a decir. Bueno, da igual. Da igual. No, mismo no sé Eso de, de qué me hablas No sé, pero a mí me parece Claramente esto Un software que ha sacado la orden Jedi Para empezar a, a acostumbrarnos <ríe> a, sí. a, a ser Al futuro, ¿no? A lo que va a venir con Star Wars sí. Bueno el, Los ah, juegos, cierto, ¿no? Sí, okay. No, no, espera, espera Hay una, Salen dos juegos Porque me ha, me ha gustado El primer juego es este o sea, esto si te gusta Fly Simulator, este ya salió, ya hablamos de él en su momento, que mm, es un útil. juego para ser eh, controlador de vuelo Bueno el que estás el abajo Que, no revisa, el que sí, revisa el avión el que, ¿no? y tal Eso o... es, el, el que está abajo El que está abajo eh, O sea que esto eh, Esto es para aprender una profesión Luego vas allí y eres el típico listo, pues es, está es, guay eres, esto. Eh, perdona, creo que le has dado al botón que no era y te sueltan un fallas <risas> y no ya está aquí tocando la nariz Pero pero bueno, de hecho, no pasó una vez que una, un accidente aéreo en el que un tío que, que se había pasado no sé cuántos años jugando a juegos de PC, que estaba trabajando, no sé si cargando las maletas en, el, en los aviones o algo eso, un día secuestró un avión y se puso a pilotarlo él solo y lo, de, lo hizo despegar y, y lo estrelló. Eh, <risa> <risa> o sea, en plan, solo con los conocimientos que tenía de un juego de aviación. ¿Puedes? Y creo, me suena... No, la, no lo sé. tengo como medio borroso porque fue hace años, pero me suena esa historia. Pues esta es la parte 1 de este juego. <ríe> juego simulador, reformación, se llama el ground handling. Y ahora estos han sacado la control siguiente de tierra. La, ¡Uy, wow. no, Que me, lo, me he bajado el, la calidad el, el trailer mal. 320. <ríe> sí, sí, ¿cómo se llama este? El Flight Flight. Vamos a bajarnos porque... Ah, o sea, que, ah, que vas a hacer, hace falta, o sea... ¿No? O sea, de los que están ahí de la, de la... Eh, sí, trabajando, ¿no? ¿no? ¿no? En el ah, vuelo. Bueno, pero esto es una película, ¿no? Uh, casi, casi meto la pata. Casi nos no echan. Pues si meto una peli. Like <ríe> a Dendam. Sí, sí, pues. No. Se ve ahí. Aquí. Yo creo que es esto. <coughs> bueno, da igual, no, no. Ah, sí, sí, mira. Copiar y pegar. Venga, a ver, espera, voy, voy, voy. Pero vosotros jugaréis estos juegos. O sea, que la pregunta es: ¿creéis que estos juegos hacen bien? o son tonterías. porque qué va a hacer mal? <ríe> o sea, todo tiene su, su nicho. O sea, hmm. yo es como lo, siempre lo hemos dicho, es como el Eurotrug, este simulator, o sea, el de los camiones, ¿no? El que sea camionero dudo mucho que vaya, vuelva a casa a meterse ahí, ¿no? Pero a, a alguien le gusta, le relaja, se pone música y se pone ahí a conducir. Pues en este caso, pues te puede molar vivir esa experiencia, porque más que nada, como parece, bueno, parece no, es simulador. Te dicen ahí. Sí, y sí, hoy parece sí. que el programa va a ir un poco por este camino. Porque luego traigo yo también más simulación. Pues a, a mí me parece increíble que haya suficiente público como para sostener estos. estos desarrollos. Y de todas formas, si, si lo lo el que que decir, público como... objetivo es. Es. es, es, es, es, es, es prof o sea, profesional. O gente que quiere aprender la profesión. O, o esto es un juego. No, no, que es un. Bueno, no sé si me imagino que en algún momento habrá habrá gamificación en todo esto porque si no, esto hmm. es un petardo claro pero bueno, este, este no es que, o sea, es, es que me, me confundió, os he puesto este de momento porque no encuentro el otro eh... es, el Flight Attendant sale el 15 de diciembre y claro. dice que es una versión para consumidores de la herramienta profesional de entrenamiento desarrollada sí. por, por AVIAR y utilizada en aerolíneas y escuelas de vuelo para entrenar a, a la, al cabin crew ¿no? al equipo de cabina me lo, me lo bajo y yo os lo enseño Porque mola dice mucho. Alberto Carlier en el en el chat que él ha hecho un desarrollo así para un cliente y luego el cliente ha elegido ponerlo a la venta para rentabilizarlo pues a lo mejor este, este, estos sí, proyectos han llegado es a es una final. versión para consumidores de la, de la profesional este, este, claro, este, este es el que os quería poner este es el que os quería poner que ¿No? bueno, que si habéis viajado en avión eh, no sé yo si mola mucho te digo, también luego te vas a tirar todo el viaje diciendo... Que... <risa> Pero bueno, que Pero está muy bien hecho. Mirá, para aprender no Está bien hecho, de, ¿eh? De los diputados dicen, ¿tienes debajo... Bueno, lo que hay debajo, no me acuerdo. Así de es vuelo. O la mascarilla, todo. O sea, lo, lo que sacas para respirar, ¿no? esto También, digo sí, que la que, escafandra de tirarme, sí, es un vuelo, tirarme cinco horas de vuelo vendiendo Coca-Cola a la gente ahí le <ríe> ¿Quiere usted un poco de té? Eh, ¿Se puede poner usted, por favor? ¿Se puede dejar levantar? No es así, ¿qué? no creo que sea así. No, hay mil cosas. Un primo mío es estuvo trabajando de esto y la, la cantidad de cosas que tiene que saber y que controlar es, es bastante tocha, entonces seguro que él se habría comprado esto cuando estaba eh, en el proceso, proceso para que le contrataran y tal Bueno, mola Yo este, esto sí Aprenderás a preparar equipos de seguridad antes del vuelo y responder en condiciones extremas, varias misiones de despresurización rápida y lenta del avión humo, fuego en partes del avión, aterrizaje de emergencia, o sea que vas a tener diferentes pues eso, cosas que no te gustaría verte envueltas sí. en la vida en la vida real, claro. Café o té, dice <coughs> no, sí, sí, sí café o té, me parece guay. O sea, ver... Usted sabe que está en un avión, como le dijeron a uno una vez, usted sabe que está en un avión, ¿verdad? ¿Puedes dejar de preguntar idioteces? Pues de este todavía no sabemos el precio, no, no está, porque ya 15 de diciembre todavía no está aterriza como pueda, Gaby, efectivamente pero aquí, hombre, lo, lo mejor de esto es ya te digo que si pasa cualquier cosa Dios, yo no quiera que pase nada pero tú vas en un avión y te dice alguien mire este botón y tú le dices, no, no, si ya lo sé esta versión, tal, porque en el A320 es esto, pero tal oye, quedas como Dios, y luego ya le dices no, es que yo utilizo la VR ¿Sabes? El del Ground Handling que ha puesto antes, Oscar sí. cuesta 28 euros, aunque está oferta Raimo. Y es igual, es una versión para consumidores de la herramienta de entrenamiento profesional. Y la mola la biomía, como toca Sí, que toca. es que claro, no veo otra forma de que salga esto a la venta que, que para rentabilizar un, un proyecto. Pues yo creo que seguro que, que algunas personas se lo comprarán porque, porque le guste, pero el mercado tiene que ser muy poco. O sea, no, no veo que puedas, o sea, no veo, eh, salvo para una, que haya una empresa detrás que lo necesite para formar a sus profesionales dudo que haya suficientes usuarios que como para sacar un juego de esta calidad no, no, de es y por ah, sí. por el cierto torce. ya que has hablado o sea estamos hablando de esto creo que viene bien enganchar con con el prison simulator VR o sea si hemos aprendido a ser a estar ahí en la cabina atendiendo o a arreglar el avión pues ahora nos metemos en una prisión a ser un funcionario y como dicen ellos te has preguntado alguna vez como es este papel, a menos que Pero sea este tu fue. trabajo, claro. Eh, sumérgete en la vida cotidiana de la cárcel en VR antes de enviar tu CV para trabajar de Pegando. verdad. ¿Qué clase de guardia la serás? Que está Imagina que estás a 30 días del ascenso y que tu objetivo es cumplir tus tareas y tendrás que, que lidiar entre las tareas que te manden oficiales y entre los trapicheos que te ofrezcan o, o, o hacer la vista gorda. Eh, o sea, simulado en ese sentido, harás la vida. O sea. Tú podrás, <ríe> podrás darle una paliza a alguien si quieres, ¿vale? Tú eres el guardia y tú podrás hacerte los enemigos que quieras o hacer lo que quieras. Y lo que comentan eso es que va a haber libertad del simulador, vas a tener un modo campaña o juego libre. La campaña, como dicen, tendrá sus giros de guión, tiene su historia. Y oye, son Game Boom VR los creadores de Cooking Simulator VR. Nos lo tomemos a broma o no, fueron el juego del año, el año pasado en Steam. Habrá que ver lo que pasa este año En las votaciones que ya están siendo Y... Y va a llegar el año que viene A todas las plataformas este Esto en concreto, estamos hablando de, de PlayStation VR 2, MetaQuest 2, Pico Y visores PCVR o sea, tengo, sé... tengo un amigo mío Que fue funcionario de prisiones Y le acabo de pasar esto a ver qué opinión tiene Le acabo de pasar el link a... porque se venga a programa, programa, El martes se viene al programa y hacemos un programa especial sobre... sobre... ¿Qué opina un profesional de esto? de esto? Porque, porque yo me imagino que esto estará penado, ¿o no? Claro. O sea, guiarse a por con la gente no creo yo que sea el día a día. esto claro. es como las series o las películas que hemos visto. Pues te vas a sentir así, tú eres el jefe ahí. Pero, pero yo estoy flipando. Tú sí. tendrás. O sea, si sigues la campaña, tendrás como, como tareas que tendrás que hacer, imagínate, a lo mejor tienes que hacer una inspección, o tienes que hacer cosas. Y tienes que cumplirla y tendrás que ir Hombre, está hecho desde el punto de vista contrario, ¿no? Al, al, al normal. El normal siempre ha sido... Sí, tú no, tú de no eres, el, claro, no eres no. el preso, eres el que claro. controla y claro, No, O sea, que, que hay un giro ahí que interesante de punto de vista que es ahora eres tú el que tiene que hacer que los demás nos escapen. ¿Y cómo lo haces? Pues teniéndoles a todos así. Claro. O sea, que te miren con respeto. Ah, y y, y luego abusando de, de, las, lo, y, y luego de los serás, presos. Dios, es que hemos visto todos tantas películas que te sitúan una cosa que yo no, no sé si quiero sentirme así. O sea, yo esto. Hay juegos que dices, es que no, yo no quiero ser mala persona. Yo no quiero estar no hay un simulador de holocausto porque es que es lo siguiente ya. O sea, en plan, de, pero no desde el punto de vista del, del nazi, ¿no? De, <risa> es que ya, O sea, nos estamos viniendo. Nos estamos. O sea, esto, esto va, va como a. a como, ¿Cómo es esto? Había un libro. Ah, mira, lo tengo aquí. Eh, Trabajos de mierda, que se llama el. el o sea, <risa> O sea esto empieza ya a ser eh, que el otro día lo pensaba y cuando, he visto, y cuando he visto me ha vuelto a traer otra vez la, la, la cosa que es eh, en algún momento a ver sabemos que en el mundo hay mucho paro y sabemos que la VR va a necesitar de mucha de mucha gente si al final haces un juego y de qué trabajas pues yo trabajo de NPG. NPC <risa> de NPC -NPC, perdón, de NPC yo trabajo de NPC entonces yo me pongo el visor ocho horas y ¿quién eres? Pues yo soy un, ¿ves? ese, uno que está pasando hago la comida. O sea, soy, soy alguien de prisiones, pero virtual. ¿Por qué? Porque el juego necesita y la IA normalmente es muy mala. Entonces, igual que vas al parque de atracciones y te pones el disfraz de, yo qué sé, pues de Mickey Mouse, te metes en un juego virtual y eres un NPC. Y entonces estás ahí. Joder, acuérdate que hay esto como, como obras de teatro que, que son actores reales, ¿no? Que, que tú mm. pagabas sí, la entrada pero todos, y. Todos. Tú imagínate entrar en cualquier juego y que sean todos gente contratada continuamente. Son no ocho horas. Es como contratada. eso también que hacen de en el GTA, ¿no? Claro, no como, eso, el, GTA también. Claro, como en el GTA. O sea, se, se acabaría claro. el paro. Sí. Y aparece... o sea, no Yo sé. quiero hacer de personaje que va a ir a comprar el pan y de repente que una bomba nuclear y empiezan a, y viene un montón. De, viene el protagonista del juego y me mata y esas cosas. Claro. ¿Qué te <risa> matan? Pues venga, otra vez a empezar vale, y, hacerle, y hablar de tus cosas y... Eres otro NPC de repente de, Te ponen que... en otro pues, papel. Claro, pues, pues, Yo lo pues, veo eso, noticia. yo quiero jugar a ese juego eh. Arreglaríamos <risa> el paro en dos días Yo Entonces, quiero jugar va a este tener, juego. Va a tener subtítulo en español Eso ya es un punto a su favor ¿Sabéis? No Spanish No Party Hombre, a ver y si la cárcel está en llenar de, de, de, de que gente aparte que de el... también. O sea, no también <risa> El simulador no de cocina o... Pero hicieron también ellos hicieron el simulador de ladrón que acordaos que también está el TIEF Simulator? Qué guay. Mm. ¿Qué guay? Un poco lo, o sea, lo parchearon que, para mejorarlo gráficamente, el que de va el todo, en PES 2. Va todo enlazado. Sí. Ellos tienen simuladores por un tubo, ¿eh? En todo plano, sobre todo. Te sacas el carné de terrorista jugando a estas cosas de los <ríe> Cuando te pillan te vas a la cárcel. Y, allí... y luego saldrá antena 3, la típica noticia. No, Un jugador claro. de realidad virtual, claro. y la culpa será de la realidad virtual, por supuesto. Siempre. Ya la tiene escrita, seguro. Eso lo está esperando a que pase para darle pop. Y este estudio es el que está editando Intuidarnes. -ed que me los que lo fueron acá, como lo mejoraron, lo querían mejorar, abarcar, o sea, hacerlo más ambicioso. Y al final eh, se retrasó eh, Rubén dice que, que, que para el año que viene idiomas lo que pasa es que la jerga que vas a utilizar ahí a lo mejor no es la misma jerga cuando llegues a la oficina qué pasa qué pasa, ¿Qué pasa? a lo mejor no es bueno, eh, pues Vale. Antes de seguir con el, con el otro juego que había Volvemos a Half-Life, si te parece Ah, no, pero espera, espera, pues solo un segundo Porque joder, yo tenía aquí una cosa que quería contaros eh, Ahí hemos hablado de cárcel Que sepáis que la, que la VR se está utilizando Realmente en las cárceles, ah. y esto va en serio Se está utilizando en las cárceles para poner En contacto a los hijos con los padres Los hijos están fuera Claro, normal Los padres están en la cárcel, no digo que el padre Sea normal que el padre esté en la cárcel, pero eh, las, ya me entendéis el niño está en su casa y se conecta con el padre y se ponen las gafas y por lo menos ahí y luego ahí eh, bueno esto se llama me gusta el nombre parenting inside out esto es como el tracking inside out el, el, <risa> pues eres el padre inside out y lo uh -huh. y lo tienes fuera y estás aquí entonces eh, pues eso que el, que el padre bueno este uh -huh. el, eh, mirarlo porque no está mal porque bueno es, es muy largo el vídeo la verdad que se, se ven pocas gafas pero esta, ves esta puedes hacer cómo lidiar con un conflicto familiar, ¿Cómo, ir, cómo comprar en la nosca, cómo hacer un huevo frito. O sea, cosas muy básicas para la gente que a lo mejor lleva mucho tiempo allí y tiene que enfrentarse luego a la vida real y luego también tiene la vida con los niños y con sus hijos que le ven al padre. Sin tener que ir a la cárcel, que eso seguramente le dé un, una carga es pues bastante fuerte el tener que ver a tu padre entre rejas ¿no? me ha parecido muy interesante ya que estabas hablando de sí, la, está la fe, eh, uh -huh. no todo es risas venga levitación es verdad levitación voy pues este mod o sea que continúa la campaña de Half-Life Alice de manera no oficial vale es un mod hecho por la comunidad son ocho niveles, son unas, según comentan ellos, tres o cuatro horas de duración, y dicen eso, comienza justo después de Half-Life Alice. si no habéis jugado a Half-Life Alice, saltaros, o sea, no, no, no os pongáis a jugar esto primero, aunque bueno, lógicamente claro. no es oficial, no es oficial, pero si os puede spoilear quizá algo. Pues todo el bien. final del juego lo spoilería vamos, ah, ah, ah, <risa> se acabó. <susurado>. Censuro, <risa> censurado, de hecho vale más que no pongáis el trailer Oscar, no, no veis no, el trailer sí. si no habéis jugado Voy a, a Half-Life Alice. <risa> <risa> Sí, total. O sea, en cuanto, es, en cuanto veis cuando algo, el trailer, os habéis reventado la Elix. O sea, cuando que... vea el trailer, dije, pero madre mía, cómo ponen eso. En fin, la cuestión es sobre que la Resistencia encuentra esta zona de excavación donde hay un edificio flotante, como dicen, de, de, de ahí levitación o levitation. Y desaparecen dos miembros de la Resistencia, Berry Maya, y es Alex quien va a ver qué está ocurriendo allí. A ver qué, qué ocurre con la Alianza. Y eso es una nueva historia con nuevas líneas de voz, nuevas animaciones de los personajes Y os recomiendo esperar a que saquen el parche que están comentando Porque hay problemas con el, precisamente con la fase de la excavadora Que parece que si te matan, la, la, la IA de los enemigos se, no, no se carga de nuevo O sea que tienes que empezar desde el principio El desarrollador, que esto es gratis, vale, no tampoco podemos exigir porque es algo gratis, ya sabéis Dice que, que están teniendo problemas para compilarlo, o sea que tarda, que tarda en compilar varios días, dice, que es una tarea larga, y que cuando estemos, pues, o sea que lo que subirán un parche que, que arreglará estas cosas, pero dice que si tú quieres seguir puedes cargar el siguiente nivel, o vas a perderías la resina y las que lleves. Claro. En fin, que, que paciencia y por lo demás, pues no tienen mala pinta, la verdad, de lo que se ve en teoría, Parece bastante burrado. ¿Tú la has jugado, Julio, creo? Sí, he estado jugando y, vamos, me parece alucinante que, que hayan sacado... O sea, que haya gente que haga este tipo de contenido gratuito. O sea, y, y se lo hayan curado tanto hasta el, el, el, el tráiler. No digo que lo veáis si no habéis jugado a Half-Life pero si lo habéis visto, eh, se ve con una calidad muy, muy buena. O sea, para ser una cosa gratuita, hecho por, por gente... ¿Pero se nota le, la demasiado lagana. de dónde vienes? ¿O no? O sea habiéndote jugado alix y luego sigues esta, ¿se nota una bajada de calidad general o... No, o de hecho hay cosas que, que, que me he quedado flipando, o sea están muy bien hechas para, para estar hecho como un mod solo, solamente o sea, el, y, y no sé, las situaciones en las que te pones son como más, más intensas también que Half-Life Alyx que es como un muy poco bien. pausado a veces y no sé, está está bastante guay, a mí me ha, me ha gustado mucho la verdad me ha gustado mucho, mucho como, pues sí, me lo, voy a, me lo voy a parar. El problema de esto es lo de siempre, que claro, has instalar el juego y luego volverte a instalar, que son 800.000 gigas más, más. Luego te tiras toda la tarde para instalar. Bueno, la Lix no, no ocupa tanto, ¿no? ¿Cuánto ocupa? es lo que dice Pax 1. ¿Qué dice? Lo que va a veces... A veces parece un DLC de Valve. Sí, ah, sí. Pues eso es lo mejor que se puede decir, la verdad. Sí, eh, estoy de acuerdo. O sea, y incluso alg algunas cosas... Que en plan de... Porque han tenido que modelar... No, no sacan todos los assets originales del juego. Hay cosas que yo no he visto en el juego en ningún momento y que están ahí. Están hechas con una calidad cojonante de, sí. de, Joder, bueno, lo estoy poniendo fenomenal. Qué bien. Pues, eh, si no sé Yo probé, sí, por ejemplo, el de Bioshock, que también está bien, pero este está... Vamos, a mí me parece bastante mejor que el de Bioshock. Es justo lo que iba a comentar ya ahora, que es que los de Retur to Rapture, Estos están bastante bien también. Sí, están bien. Mm. Estupendo. Pues eh, ración para el que le guste a Alex, que, que como es el único triple A casi que hay, pues nos no gusta a todos pues, lo que hay. Pues, un poquito mejor, <risa> un poquito mejor, esperando a, sí. a Alex 2. Lo único es eso, que, que <risa> ojalá. como el lore se lo inventa <risa> un poco, pues es... Luego lo que juegues aquí es como la experiencia, va a ser, sabes que va a ser falsa, pero en cuanto te saquen algo oficial y se cargue algo de... O sea, la sensación es esa, de estar jugando en plan de vale, pero esto no va a ser así esto no, es una no mola <risa> oh, que me sí, pasó sí. con algunos de los mods estos que sacaron de Portal, que ah, bueno, expanden ya. la historia y, y, y luego juegas al Portal 2 cuando salió y ver, es sí, como... es. Sí, <risa> si, si tienes más ganas de Alice yo recomiendo sí. eso, Retro to y este mod también, pues es que son, son de calidad buena pero luego, sí, luego sí, Steam son, es muy no. respetuosa con los mods ¿eh? a lo mejor luego lo que sea de, de Alex, dicen venga, vamos a continuar y vamos a incorporar lo que ha ocurrido en el DLC por respeto mm. a la gente que lo está haciendo. O sea, que a mí Steam me da mucho más mejor rollo que cualquier otro desarrollador, ¿no? Porque esta gente sí. es muy, no sé, tiene muy en cuenta los... Los Espérate no... que no que no lo saquen como un este oficial como pasó con Counter Strike o Claro, o sea, claro Muchas veces le dan apoyo oficial a estas cosas entonces efectivamente sí, es eso voy, que, que les tienen muy en cuenta gracias a los mods es Steam o sea, porque la mayoría de los juegos de Steam conocidos han tenido sus DLCs enormes y, y sigue mm -hmm. habiendo o sea, que, vamos, yo no, no dudo que tendrán respeto, luego veremos si sacan algo más que está por ver, mm. por desgracia. A mí me parece flipante, por ejemplo, Black Mesa. El, el, el, re, el mod de Half-Life 2 que rehace Half-Life 1 eh, con el motor del 2 y que, con, que tiene el beneplacito de Valve y ha salido a la venta y, y está a la venta en la plataforma de Steam y es un juegazo igual. O sea, no sé, me, me parece guay que, que permitan eso. Cualquier otra compañía eh, lo funde con una carta de... Ya ves, de, de sí. De, Exacto. CSI desista Es el último juego, juego que tenemos. Que tenemos sí, sí, sí. Es este que te decía que, que, Mi que si la VR tiene sentido o no, no. Es un juego plano de, que ha estado prácticamente en todas las plataformas, móviles, Steam, consola. Y, si y va a llegar a simple... el 8 de diciembre a Quest 2 solo. Espera un segundo porque lo, lo voy a mirar porque no era... Sí. Ah, no, es un encuentro, ya me he extrañado, digo, esto son, son líneas, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues la cuestión es que el Line Light es un elegante juego de puzzles ambientado en un mundo de líneas. Cualquiera oh, bueno. puede jugar. El movimiento este es su única interacción. Tú estás ahí y, como se ve al principio del tráiler, pues puedes mirar hacia los lados. Se ve cómo cambia la perspectiva ahí. Pero no deja de ser, pues básicamente. Meterse dentro, ¿no? O sea, no, no. O sea, a mí este juego me recuerda a Tetris Effect, por ejemplo, pero que era Tetris. Tetris era pero, hecho, claro, pero tú Tetris. te metías dentro de ese mundo con la música y es aquí donde ellos dicen: música relajante. Prepárate para sentirte calmado y lleno de energía, envuelto en un manto de calma y concentración, arrastrado por una banda sonora que te abrirá los ojos y relajará todo tu cuerpo. Bueno, y eso, son es un bueno. movimiento y una experiencia intuitiva y gratificante seis mundos y más de 200 puzzles únicos y cada uno cargado de variedad y profundidad como dicen una curiosa serie de descubrimientos y sorpresas por historia bien. impredecible oye, el, el PC en el Steam por ejemplo son extremadamente positivas y la verdad es que ha tenido buena crítica la versión plana en Steam mm. vale 8 ,19 euros la de VR <coughs> pues quizá valga 10 o 15, ya no sé cómo, cómo se tirarán no espero que valga mucho más bueno pero es de puzzles con lo cual yo me quito el sombrero genial puzzles me estoy pero eso la, es, es, es suficiente meterse dentro para ese tipo de juego ¿Qué pues los vosotros? juegos que tienen que son tienen mucha carga atmosférica como el Tetris que o sea lo que mola el Tetris no es el Tetris y o sea el juego Tetris es este, el eh, que me había Tetris cómo se llama Effect, ahora mismo? Sí. Tetris Effect. Effect. sí es el, es el en sí la la música y el, las imágenes lo visual, la, lo que te da la, la, la lo que hace que el juego sea bueno, porque bueno, que en verdad el Tetris es una cosa súper adictiva, pero es este punto sí, sí. El, que, el que le da el valor, ¿no? y aquí pues pues yo creo que todo lo que, es, que esté pensado para ser visualmente guay y que sea muy atmosférico en VR pues va a ganar, sea lo que sea uh -huh. mm. Sí. Uh -huh. Pues qué guay, yo es que quiero quiero jugar a estas. Pues tengo algunos en la Switch, el de los cubos, ese mola mucho. El de uno los cubos que tienes que darle y Vaya se está va saltando un poquito. Por ahí. Los, los la próxima es que vayas a Rogue Explorer, ya sabemos cuál te vamos a poner. Este. Pues eh, este me lo pido y además dice, mira me, me estoy estaba leyéndome eh, un, unos artículos sobre cómo empezó el hacking en, en el MIT en el este de Massachusetts eh, y, y, y en el decálogo de ellos decía el primero o el segundo de las normas decía <risa> la fuerza bruta es el último recurso de los incompetentes y es que eso es, eso es eso es verdad tú sabes el placer de conseguir resolver un puzzle porque lo has hecho sin tener que estar probando todas las opciones. Sino diciendo esto, esto, esto, esto, va a ser esto Y de repente es... O sea, eso no te lo da un matar un zombie Con todos los respetos para los que nos gusta matar zombies O sea, la, el, el, el, el, la explosión intelectual De, joder, cómo mola O sea, he llegado a pensar en ello Y ha sido esto ¿no? He hackeado <risas> el puzzle Eso mola mucho Bueno, Total. O no. <risas> a mí los juegos de puzzles También me, me encantan Y si ya es tipo Portal Que junta mecánicas súper novedosas Con puzzles muy chulos y eh, con narrativa del copón. O sea, a mí me parece brutal. Sí, señor. Y en este sí, juego, sí. que son puzzles mezclado con, una, con unas experiencias sonoras y visuales que me parecen muy guays. Bueno, pues hemos tenido puzzles para, para ir terminando, ¿no? O sea que bien, porque además, mira, son, son y 38, nos hemos pasado 8 minutos. O sea, para que luego lo no digas, ¿en cuándo viene Oscar el programa? Dura 5 horas. podía haber hemos seguido, podía haber tirado lo de, lo de la filosofía, tirarnos hasta mañana, pronto. Pero bueno, eh, estábamos. Pues, eso tirado. es porque estás constipado La comunidad, no te vayas, que es que la preparo y nos olvidamos la comunidad. Ahí, ¿dónde está? Pues no la tengo, espérate, pues sigue hablando. No la tengo. Tranquila por ella, tranquila por ella. Espérate. Lo mal leído. Lo y lo, y lo... pues que decía que bueno aparte de eso que nos falta, o sea, ya estamos en diciembre prácticamente, el próximo programa va a ser en diciembre sí. y yo creo que nos espera un, un final de año al menos intenso, llega este jueves el capítulo 2 de The Walking Dead solo a Standalone, de momento Ubris otro juego de los más esperados que llega también en diciembre el 7 uh -huh. si no estoy equivocado uh -huh. creo que vienen cosas interesantes y seguro que hay más sorpresas a lo mejor no lanzamientos, pero anuncios. Yo creo que PlayStation VR 2 tiene que ir sacando algo, ¿no? O sea, no puede quedarse la cosa ahí como hablábamos en el programa anterior de solo lo que conocemos de momento, ¿no? Uh -huh. esperemos, esperemos. Pues lo más leído. Esta semana ha sido Rebaja de Otoño y primera ronda para votar los Steam Awards. Rebaja de Otoño, por supuesto. Siempre... siempre, siempre Red no, Mater 2. Igual que sea Rebaja de ahí. Otoño. El Black A votar. A votar. <ríe> bueno, lo que sea. Eh, Half Life, Alex Levitation, que ya hemos hablado ahora del tema, y Black Friday por supuesto a soltarla ahí la pasta que nos cuesta ganar, pues, el <risa> cacharritos que luego no queremos, Black Friday VR, el Boyer's Pack, en este caso Esto son, del eh, Humble Bundle El Bundle mm. Es eh, bastante eh, bueno el, el pack este eh, de, de Humble Bundle Sí, Sí, sí Y el comentario que hemos escogido esta semana que resume todo lo que se ha dicho en real o virtual, o sea que, que es un comentario profundo me he propuesto no comprar más juegos hasta que acabe los que ya tengo. La lista de juegos pendientes roza lo absurdo. Pues no serán los triples Aes, <risa> pero sí. O sea, puedes tener... Claro, en Steam debe haber como 3.500 juegos mensuales. Eh, si quieres jugarlo a todo... Dice, Eso me pasa a mí y uso una aplicación para organizarme los juegos que tengo y también para hacerme sentir culpable de no haberme los pasado Los cientos de juegos que tengo sin pasarme. Pero al final sale un juego que es la hostia y te lo acabas comprando y te da igual. O sea, yo no sé... Yo, yo creo que ya roza la, la enfermedad, en mi caso. Pues, no? es, es, es. Pero bueno, luego te pasa como en Stadia, que luego te, te devuelven... Es verdad, joder. Mandanga. No, pero ahí... Y encima ahí los tengo bien aprovechados porque ahí jugué bastante y, o sea, y, me, y los juegos que me compré los tengo pulidos vaya, y me, van a, me han devuelto el dinero. Ah, por cierto. Y ahora <risa> no te, vas, te vas a comprar la Play. 2. Hombre, ya está financiado <risa> está con, el, con el estadio. El 13, el 13 de diciembre, si alguno estáis por Málaga, nos han invitado a Real o Virtual esas cosas que dicen vamos a, hacer, vamos a hablar del metaverso. Y nos han llamado y nos ha dicho ¿Por qué no venís a dar una charla sobre el metaverso y digo, vosotros habéis visto nuestro programa Sabéis de qué pasa amor A lo mejor nos pegan una paliza allí cuando vayamos Pero no, nos han dicho, sí, sí, por eso, por eso queremos que vayáis Así que nos han invitado a otros mundos digitales metaverso, el foro de juventud de Málaga En polo digital Y nos vamos Muy para allá con el carromato de visores Y tal, como los gitanos llevamos ahí como el circo, ping, ping, ahí con el... Palma, venga, venid, que ha venido la VR Se pondrán las gafas todo el mundo Y hablaremos allí con, con tal y, y este es el... el este que dice, dice bienvenido al metaverso. Claro, esa esa charla no la damos nosotros. Nosotros la damos, la damos. Claro. yo, yo doy una que se llama ¿Quién me gustaría ser en el metaverso? Vale, va a empezar con un PDF. Les voy a dejar, les voy a dejar torcidos. Y luego nos vamos a poner a decir la revolución del gaming, dispositivos, tecnologías. Bueno, Pero, por te va ahí. a falta el tiempo, Oscar, eh. 12 no, 45, les se ha pedido ser los últimos. Eso, fíjate. Y dice, ¿pero por qué? Y Digo, no habéis visto nuestro programa. Eh, mola mucho el quedarse allí sin hora y quedarse con la gente porque la gente va a probar cosas y, y cuando les haces preguntas y además tengo ahí un juego mental que les quiero que, que, que podemos hacer con ellos quién quiere ser el metaverso y seguramente empecemos a hablar de avatares tal y querrán probar cosas y nos quedaremos allí esto es mi cabeza, luego a lo mejor llegas allí y llega, se quieren ir y a las dos hacen todos y se van a yo <ríe> que sea, sus cosas entonces eh, bueno pero que sepáis que si estáis en Málaga el día 13 estaré a Real o Virtual por ahí y ya está, yo creo que ya, ahora sí, ¿no? No se nos ha olvidado nada Ya, que ya, ahora la, sí la, Con la medicina Volveremos no, no voy a eh, el, ¿no? el jueves Mañana, Oscar, no hay programa, ¿no? Mañana no hay programa, ¿no? Mañana no hay Porque problema. hoy hemos hecho lunes Pues si no, Así es que demasiado. ya está el jueves El jueves y luego el domingo <risa> siguiente Y luego iremos viendo, iremos viendo ¿vale? Pero vienen muchas cositas, ya sabéis Sí, la semana siguiente que es fiesta en España martes y jueves Seguramente el miércoles hagamos un especial en directo para Ubris, o ya veremos, esta es lo que está en mente, pero eso, que uh -huh. este jueves estaremos con Walking Dead seguramente, Con el capítulo 2, y, y el domingo pues todo lo que pase esta semana, uh -huh. que seguro que no. Que guay, yo los quiero ver, es el Ubris y el Walking Dead 2. Sí, hmm. sí. pues perfecto, Robianos, muchísimas gracias, recordad cómo hemos empezado el programa, sois instrumentalistas, <risa> Si no, ya, ya no voy a decir la respuesta a la, la siguiente, si os ha gustado, leeros algo. Y si no, pues nos vemos el jueves, jugaremos y eso lo he dicho, ya, y si no el domingo, poneros el visor, poneros el visor, hablar bien de la VR, no como hacemos aquí durante estas dos horas, porque esto es la terapia de grupo de cada domingo. Entonces, para luego salir de aquí y decir, venga, podemos, podemos. Es renovado. El... Eso es renovado. ¿Se viene el invierno virtual o no? Nos da igual porque seguimos disfrutando igual. Así que en eso estamos. Muchísimas gracias por venir. Como dan calorcico los, los cascos es. de VR, pues... Eso es. No Haceros hace un gran salto, tomaros buprofeno y a la cama. Así que... Ay, un abrazo a todos. Un abrazo. <risa>